Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que nos van a dar los compañeros de Quantum Energía Verde. Eh, la idea de esta charla, charla preguntas también, porque la idea no, no es que este hombre nos explique todo lo que tenga en su, en su temario, sino que le preguntemos también nuestras intenciones, nuestras preocupaciones sobre este tema. ¿no? Es un Creemos que es una, una idea interesante, el tema de las placas solares, el tema de energía, y por eso, junto con Cristina y Amalia, pues hemos decidido en eh, Zona Energía que vengan por aquí, que nos lo expliquen y que le hagamos todas las preguntas posibles. Nuestro compañero es Pedro, ¿de cuánto? Él nos va a explicar bueno, alguna de... entrada y después pues, le iremos preguntando cada uno lo que creemos conveniente. ¿De acuerdo? Yo le doy paso a Cristina, ¿no? Y ella ya termina de hacer la presentación. Buenas tardes, nada más que recordaros que somos de la, la cooperativa Sin Ánimo de Lucro son energías de Energía Renovable. y tenemos con Solano tenemos un convenio ese convenio consiste en que todos los socios de Solano puedan puedan <coughs> contratar la luz con Son sin necesidad de hacerse socio de Son qué ocurre que ahora hemos hecho una una, una nueva han pensado en Son Energía una nueva manera de producción de energía y esa nueva manera es que cada socio socia compre un tejado fotovoltaico de qué, qué forma pues primero se hizo una bueno lo primero es buscar la empresa de, la empresa instaladora que no ha sido a dedo como hacen en algunos sitios sino ha sido con un con un concurso muy extenso, muy largo, se presentaron varias, por lo menos 13, después quedaron siete y, y los que han quedado finalistas han sido Quantum de Energía Verde. Que por cierto, alguien de aquí, de Solano, nos lo recomendó. ¿eh? Nos recomendó, yo no sé quién fue, ¿eh? en otras charlas que vinimos a dar sobre la factura de la luz, pues nos dijeron, no me acuerdo Antonio si fuiste tú, me parece pues funcionan bien cuanto un sueño cuanto un cuanto pues venga que perfecto no por nada sino que además que cumplían todos los requisitos pues después de un montón de, de entrevistas pues salieron ellos elegidos y estamos buscando 50 instalaciones fotovoltaicas 50 pero no solo de Sevilla sino de las cuatro provincias de Andalucía Occidental Sevilla Córdoba ...Huelva y Cádiz... ¿Mm? ...entonces el grupo local de los Alcores... ...por un lado, por otro lado de Sevilla... ...y por otro lado de Cádiz... ...estamos fomentando esta compra colectiva... ...¿vale?... ...pero mm, eso ya no depende de nosotros... ...sino depende de cada... De, ...de las necesidades de cada... ...de cada persona... ...ahí, como estáis viendo... ...hay opciones monofásicas, hay opciones trifásicas... ...unos necesitarán más placa, otros menos... ...eso y todo eso ya lo lleva... El, ...la empresa instaladora... ...nosotros lo único que hacemos es fomentar... ...que la gente se apunte... ...sobre todo por el tema ecológico... ...el tema del planeta... ...y también un ahorro... ¿eh? vaya a tener un ahorro muy importante... ...en la factura de la luz... ...vaya a tener ahorros de hasta el 70%... ...hay algunas... ...ya en otras compras colectivas... ...como en Barcelona... ...la gente está comparando la factura de antes... ...y la factura de después... ...y de 70 euros pasan a 18... ¿eh? ...o sea que es un ahorro muy grande... ...dentro de la factura de la luz mensual... ¿Mm? ...y bueno, nada más que deciros... ...que adelante... ...que aquí tenemos al compañero... ...que es el que nos resuelve todas las dudas... ...y no sea yo la que... ...vale, os presento a mi compañera Amalia... ...que es la que da el impulso... ...y muchísimas gracias, por supuesto, como es que, siempre... Es que, ...es que mi amiga y compañera... A la fuerza quiere que yo hable. Yo la verdad que hablo muy poco porque yo lo que quiero es que os animéis. Y siempre digo lo mismo. Esto, el mundo evoluciona. Y nos encontramos con esta epidemia que nos encontramos ahora. Con la polución, con la cantidad de bosques que está desapareciendo. Con el agua que cada vez hay menos. Y, y decimos, ¿qué podemos hacer? Y siempre cuando nos reunimos con amigos hay que ver, que claro, pero yo ¿qué voy a hacer? Una persona... Nosotros cuatro cinco, lo pues que sea, que vamos a hacer? No podemos hacer nada. Y siempre nos hemos mantenido en ese dilema, ¿no? Tiempo atrás, que claro que es muy caro porque en esa no nos compran la energía, tendríamos que vendérsela y entonces eh, nos la compran por nada. O cuando se inventaron lo de invertir en, en grandes placas porque nos le van a comprar muy cara. Luego empezaron y fue en el 2005, como está diciendo Cristina, y fue una hecatombe, porque la gente invirtió grandes cantidades de dinero y luego se quedaron en nada y se, se vino todo abajo. Bueno, pues ahora la cosa está evolucionando y ya nos podemos permitir el lujo de aprovecharnos del sol que si algo tiene Andalucía y España es muchas horas de sol. Bueno, pues ¿por qué no nos podemos valer este sol que es gratis por una vez? Y que encima es ecológico, que encima nos permite ser sanos y tener en nuestra propia vivienda porque, claro, lo siguiente que se da también es tener grandes campos de placas fotovoltaicas, pero eso tampoco creo yo que sea muy ecológico, porque es una gran eh, superficie, que hay. vale que no valen para nada porque a lo mejor no es terreno cultivable, pero tampoco es plan de tener toda España sembrada de placas, cuando podemos tener nosotros nuestros tejados, nuestras propias placas, a su, a abastecernos nosotros mismos de, de esa energía, y cada cual que haga eso mismo que nos salga gratis fin. no sé si me explico no sé si os comento para algo espero que pedro lo haga mejor seguro y yo nada nada más que animar yo por ejemplo ya me he hecho eh, y me van a instalar las la placas en mi azotea así que os animo y nada muchas gracias pedro bueno maría la no sé si Muchas gracias a los compañeros de Son, eh, muchas gracias a todos por venir, eh, vamos a hablar un poquito, voy a hacer porque quiero daros pie a que podáis hacer preguntas y demás, haré una breve explicación de cómo de cómo funcionan de manera muy general las placas fotovoltaicas, de cómo funciona la campaña de Son Energía y os hablo un poquito de las ventajas que tiene la fotovoltaica, para apuntar las compañeras, y eh, damos pie a que podáis hacer preguntas que sobre todo para lo que venimos, ¿vale? Para responderos las cuestiones. ¿no? Eh, me decía un cliente que él prefería eh, que el sol, en vez de calentar las tejales, eh, le produciesen electricidad, ¿no? eh, Entonces tenemos todos, o la mayoría de nosotros, tenemos un espacio estupendo en nuestras viviendas para eh, poder ser autoconsumidores de nuestra propia electricidad, una cosa que, que realmente es casi revolucionaria, ¿no? Damos cinco cosas, por supuesto, en nuestra vida cotidiana. Uno es la comida, el techo, el agua, la... Eh, el wifi, ¿vale? Y la luz. Y que prácticamente, prácticamente todos tenemos la opción de ser autosuficiente cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Pues nos podemos plantar un huertecito, eh, nos podemos construir nuestra propia casa, eh, trabajamos, nos conseguimos el, el, la comida, eh, incluso podemos montar nuestros propios, si somos muy buffer, nuestros propios campos de servidores. Lo que la gente cae poco en que todo depende, todas estas cosas fundamentales dependen de la electricidad, ¿no? Y somos dependientes totalmente de la electricidad la electricidad ha sido siempre algo ajeno a nosotros. No tenemos control sobre ella. Nos llega a nuestra casa y nos facturan cada mes cada, cada mensualmente lo que consumimos y demás, ¿no? Lo que ofrece la fotovoltaica, básicamente, es eso, ¿no? Es la, la capacidad de ser más libre, a la hora de hacer nuestro consumo eléctrico en casa, de, de ser más autosuficiente, de ser, además, siéndolos de manera sostenible y, y consiguiendo, además, muchos beneficios y ventajas, ¿no? como es la capacidad de poder ahorrar la factura de la luz y, eh, y sobre todo lo que me traslada a los clientes al final al cabo del tiempo es sobre todo que viven más cómodos viven más libres no eh, viven con la tranquilidad de que pueden consumir más libremente el sus electrodomésticos en casa y eh, pues bueno pues eso da mucha tranquilidad no Lo está persiguiendo ahí a los niños porque poner las luces o el aire acondicionado todo eso y ahora se agradece mucho en estas épocas de verano el de poder disfrutar de la climatización en casa sin tener que está estar pendiente con el rum-rum de esa factura me va a llegar a final de mes ¿no? Es una gran ventaja. ¿no? Eh, ¿La fotovoltaica cómo funciona? La fotovoltaica funciona por radiación solar. O sea, depende de que haya buenas condiciones climatológicas, depende de que no nieve, de que no llueva, eh, porque se alimenta y, digamos, produce electricidad por los rayos solares que impactan sobre las placas fotovoltaicas. Eh, evidentemente no vivimos en, en Luxemburgo, no vivimos en Noruega, o sea que estamos en las condiciones ideales para impulsar todo el tema de este fotovoltaico, incluso llevamos mucho retraso con respecto a Europa, en este campo, llevamos muchísimo retraso. Eh, el verano pasado, que se podía viajar, más o menos, eh, me daba una vuelta por los Pirineos y nada más atravesar los Pirineos me encontraba un montón de instalaciones fotovoltaicas en Francia, pero en sí los Pirineos, o sea, en mitad de un valle, un.. Me acuerdo de una granja metida con placas fotovoltaicas y casitas donde a lo mejor tienen mu muchísima menos radiación, muchísimos más problemas de, de, de, digamos, de climatología y sin embargo tienen allí instalado, ¿no? Y si uno ha tenido la oportunidad de viajar por Alemania o por países como Inglaterra, esto está súper extendido, ¿no? ¿A qué estamos esperando aquí, ¿no? Y además sobre todo por la grandísima oportunidad que tenéis todos los asociados de Solenergía energía y de aquí de la Asociación Solano, que es hacer una instalación fotovoltaica por un precio de... O sea, una de las grandes posibilidades que tenéis con todo este sistema es el que tiene un precio buenísimo. Es inigualable el precio, por eso se hace una compra colectiva para alcanzar cierto número de instalaciones, con lo cual nosotros podamos abaratar los costes y ofreceros eh, un, un, una instalación al mejor precio posible. O sea, que tenéis una oportunidad buenísima. ¿no? La fotovoltaica produce por el sol, produce durante las horas de sol, no produce lo mismo durante el verano que durante el invierno, durante el verano tenemos más horas de sol, durante el invierno tenemos menos horas, ¿vale? Va a producir menos electricidad durante el de este. De la, la fotovoltaica va a estar produciendo electricidad durante más de 25 años sin eh, necesidad de mantenimiento. Muchas veces cuando me preguntan los clientes, bueno, esto hay que hacerle, hay que limpiarle las placas, hay que hacerle algo, bueno, te puedes entretener en ese tipo de cosas, pero tienes la misma mantenimiento que tiene una instalación eléctrica de tu casa, que es una vez a lo mejor cada 25 o 30 años ¿no? esto lo instalas y te olvidas y produce eh, todos los días sin que tengas que preguntarle produce de manera pasiva, lo puedes aprovechar o no aprovecharlo pero ella va a estar produciendo electricidad de hecho lo complicado muchas veces de las instalaciones fotovoltaicas es aprovechar toda la electricidad que produce pero bueno, no hay ningún problema porque la electricidad que produzcamos y no usemos vamos a recibir también una compensación en la factura de la luz eh, por esa electricidad que vendemos a la red electricidad y también cabe la alternativa de eh, más eficiente, más sostenible, de acumular ese exceso de energía en batería para poder alimentar la vivienda durante las horas de, de noche, ¿vale?, y sería todavía mayor autosuficiencia, ¿no? Tengo yo un cliente de aquí del bisono de Mairena, del Alco, que yo me quedo alucinado, eh, David se llama, y, y este hombre que es una familia de cinco miembros, una pareja joven con tres niños y tal, eh, el 90% del año son plenamente autosuficientes con una instalación de apenas 3 kW de potencia y una batería de 5 kW, ¿no? Y es un gustazo verlo, luego por supuesto, sí, porque llegan facturas de, de alrededor de 18 euros al mes, ¿no? Pero independientemente de eso, me, me parece increíble la capacidad que puede tener la fotovoltaica para darnos eso, ¿no? O sea, autosuficiente, ¿no? El, seguro que tenéis muchas preguntas sobre este tipo de cosas, ¿vale? Así que ya os voy a dar pie a ellos. simplemente explicaros un poquito lo que es la campaña de Son Energía, eh, la campaña para que nosotros podamos presupuestaros el, el, la instalación y haceros la oferta dentro de que son los kits que de, de ellos tenéis información en todos la web y demás y creo que, que Cristina os pasará ahora los tiempos para que los veáis pero igualmente lo tenéis dentro de la, la web de Son Energía y tenéis ahí cómo se pueden configurar diferentes instalaciones según el número de placa, vuestras necesidades energéticas y podéis ver los precios el, para poder ofertaros nosotros, el mecanismo que está establecido es que os inscribáis a la campaña, hay una inscripción inicial de 150 euros, que puede ser de, de, de vuelta en caso, en caso de que haya renuncia administrativa, renuncia técnica en ciertos supuestos, ¿vale? Y eh, a través de esa inscripción, bueno, pues entráis ya directamente en el proceso de, de, digamos, de desarrollo del proyecto. Eh, ahí se hace un planteamiento personalizado. Vale, nosotros hacemos nuestras recomendaciones, de hecho, nos ajustamos a vuestras necesidades de consumo, a vuestra cubierta, fundamental para poder dimensionar adecuadamente la instalación. Y eh, vamos a acudir a vuestra casa, mandamos información igualmente, para que vosotros podáis verlo detenidamente. Hacemos una visita técnica, en esa visita técnica resolvemos las dudas que tengan sobre el presupuesto, sobre el proceso de instalación. Todas las dudas que tengáis sobre cómo funciona la fotovoltaica. Si estáis de acuerdo con el proyecto, pues vamos para adelante. Y, eh, nada, nosotros nos encargamos de presentar, si es posible o si es más, y nos encargamos nosotros de presentar licencia de obra. Y, dependiendo de en cuánto tiempo se resuelve la licencia de obra, puede ser instalaciones que se puedan ejecutar desde un plazo de tres semanas a un plazo aproximado de dos meses. ¿vale? Más o menos estamos en esos tiempos actualmente. Y, bueno... Eh, Estamos contentos de cómo está transcurriendo la campaña, llevamos de manera efectiva, digamos que unas tres semanas trabajando, haciendo las la visitas, tres tres cuatro semanas, en una época un poquito complicado porque todo es época de esta pre-Covid, estamos todas ahí con el run-run de que si nos van a confinar otra vez y tal o tener eh, bueno, vacaciones y todo ese tipo de cosas y bueno, estamos contentos porque tenemos cerrado ya la mitad de participantes de la campaña ¿no? quedan 25 participantes o instalaciones más por desarrollar dentro de esta campaña y nuestras estimaciones indican de que de aquí a a, a mediados de septiembre seguramente cerraremos el, el cupo de participantes en esta campaña en esta hora de, de eso ya depende de cómo transcurra pues, pues a lo mejor hay campañas futuras esperemos que sí, porque estamos muy contentos de cómo, de cómo va la asunto ¿no? Y bueno, dicho todo esto, eh, pues nada, eh, abro preguntas y cualquier consulta, cualquier consulta que me queráis hacer, vamos preguntando, si ¿sí queréis. ¿Empezamos? ¿Tonio? Eh, primero, muchas gracias por, por venir de aquí a Arviso. Y segundo, yo tengo en mi casa una placa solar para calentarme el agua, que, parece que la tengo, y la verdad que estoy muy contento sí. con, con el sí. emprendimiento con cómo estarán. Y con rendimiento me ¿De qué manera es compatible la re-instalación? ¿Tendría que eliminar la de las placas solares del agua o sería compatible mantenerla bajo? ¿Cómo sería más rentable? Eh, eh, eh, buena pregunta, Antonio. Yo la verdad sí. es que no puedo ser muy objetivo con la termosolar solar. ¿vale? Nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a las fotovoltaica y el espacio que demos para meter las placas fotovoltaicas siempre pues, lo vemos bien. Pero una tecnología completamente complementaria las placas termosolares lo que hacen es otra función distinta a lo que hace la fotovoltaica con lo mismo, que es la energía solar, ¿vale? La termosolar lo que hace es coger esa radiación solar y transformarla en energía calorífica que se transmite al agua y con eso calentamos el agua, ¿vale? Perfecto, una tecnología que además es súper contrastada, ya funcionando más de 30 años y de manera generalizada en Andalucía desde hace más de 15, y muchos de vosotros seguro que tenéis ese tipo de instalaciones en casa, ¿no? Eh, tú puedes tener esa forma de calentar el agua, que además es energéticamente muy sostenible, y aparte tener el tema de la fotovoltaica. Lo interesante de la fotovoltaica es que con electricidad podemos hacer todo en casa. Podemos incluso calentar, enfriar agua, eh, podemos poner wifi, podemos hacer eh, lo que queramos. Podemos cocinar, podemos, con electricidad hoy día se hace todo, ¿no? Y ese espacio donde está la termosola pues sería un espacio muy interesante para seguir produciendo electricidad que puede servir para calentar agua. ¿no? Muchos de nuestros clientes, de hecho, eh, digamos que optan por o tienen a lo mejor butano o tienen otro tipo de sistemas para de calentar agua y eh, se incorporan pues, termos eléctricos o, eh, o sistemas de aerotermia que tienen, sirven también para calentar el agua. Pero son los dos sistemas perfectamente posibles de, posible de, de tenerlos en casa y son perfectamente compatibles. El ahorro es, es, es doble en ese sentido. ¿no? Y otra pregunta. Bueno, eh, ¿Tenéis eh, acordado algún tipo de financiación de, en el momento que decidamos de, de apuntarnos Sí, correcto. De hecho, eh, ya os digo de que en la mayoría de casos, los dos los precios que tiene la no. campaña de son en eh, la mayoría de casos se podría hacer la inversión sin poner un duro ¿vale? ¿esto como es? sin tener que desembolsar nada inicialmente imaginaos yo pago una factura de 70 euros al mes de media ¿vale? con la instalación fotovoltaica eh, nosotros prevemos a lo mejor en ese caso ya dependiendo del tipo de instalación de que te puedes ahorrar eh, 40 euros de, de, de esa factura media de 70 euros al mes ¿vale? y a lo mejor puedes financiarlo desde 35 o 40 euros la instalación si yo me ahorro 40 y estoy pagando una cuota de 35, en realidad no has hecho ninguna inversión inicial, ¿vale? Se paga sola la, la instalación. El mes que hayas consumido energía por valor de 120 euros, a lo mejor te has ahorrado ese mes 70 euros. Entonces, pagas una cuota de 40, ¿vale? Es decir, que no solo podemos hacer que la, la, la instalación se pague sola financiándola, sino que además le podemos ganar dinero a la cuota. El... Nosotros estamos haciendo diferentes con diferentes entidades posibilidades de financiación, ¿vale? Eh, normalmente nos trabajamos en, en un interés del 6% y en, y en periodos que van de 5 a eh, 10 años de, de, de financiación, ¿vale? Pero todo esto es personalizable y, y, y según cómo vosotros podéis ser más cómodos y demás. Pero trabajamos mucho, trabajamos con diferentes entidades y pero trabajamos mucho, por ejemplo, con CTLEN y cerramos muchas operaciones con cuotas muy... muy muy baja porque financias a 10 años. Que a lo mejor dice bueno, es una cuota bastante larga y da igual, pero tiene un 0,5% de cancelación. Es decir, que a lo mejor en el año 4, en el año 5 en el año 6, cuando te quede X por pagar, pagas un. Imaginaos que financiar tres 3.000 euros. En el año en el año 5 te quedan 2.000 euros por pagar. Vale, el, costa, el coste de cancelar esos 2.000 euros, ¿eh, ¿cuánto es? ¿40 euros? Vale, o menos, ¿no? Me parece. No, no, 0,5 de cancelación, es usualmente un ejercicio. Es decir, imagínate que, que todavía le debo a la entidad 2.000 euros, ¿no? 0,5 es 10 euros. 10 euros es lo que cuesta cancelar, ¿vale? O sea que eh, incluso ese tipo de operaciones se pueden hacer. El que, no, el que tenga, igualmente, el que no, si tú lo financias, evidentemente estás amortizando la instalación cuando termines de pagar la financiación, ¿vale? Pero, pero si tú no lo financias, la mayoría de proyectos se suelen amortizar, la mayoría de proyectos, porque depende de cada caso, pero se suelen amortizar en periodos que van desde los cuatro, en algunos casos, hasta los ocho años aproximadamente. ¿Vale? Y Estamos hablando de instalaciones que tienen una vida útil de más de, de, más de, de 25 años. Y además, nosotros, que esto, todos sabéis más o menos, el, el, la mayoría de trabajos que tú instalas un aire acondicionado, ¿Vale? A lo mejor el aire acondicionado te viene con la garantía del fabricante, pero la empresa que se ha instalado en el, el aire acondicionado, por ley, tiene dos años de garantía. ¿Vale? Por ley, los mínimos que te da de garantía son dos años. Nosotros hemos acordado con SON dar cinco años de garantía total sobre la instalación con tres vale Aparte, los equipos que hemos, que, hemos, que hemos propuesto para esta campaña tienen 30 años de garantía de rendimiento, las placas, y 10 años de garantía material en inversor. ¿Vale? Eh, son productos de gama media-alta y desde luego están con unas prestaciones y con una garantía porque están un punto por encima de la medida del mercado. Siguiendo con el tema de financiación. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos a pedir la palabra. La palabra. ¿Es imprescindible el permiso de obra? Sí. Entonces yo ya... <risa> Yo ya he gestionado con Quantum sí. la instalación de la fotovoltaica sí. pero el Ayuntamiento de Mairena tiene un problema con nuestra organización eh, Mairena, de... Mairena del Arco, Mairena del Arco ¿no? Yo estuve tratándolo no. con ISA ¿Dónde? ¿Qué organización? Nuestra Señora de la Salud Hay un problema entre la comunidad y el Ayuntamiento que quiere que hagamos una serie de reformas y en una comunidad es pues, muy difícil ponerse de acuerdo sí. ah, Así pero... que a, a, en el tiempo que lleváis allí habéis tratado... Sí, esto parece esto es una tarea interminable. Bien. Y hay problemas sí. de gente que han empezado, que sí, han querido sí. construir, no pueden construir nada, y ya ves tú, para ahí la instalación de la placa, fue que yo tenía hasta una subvención, sí. porque me lo gestionó. Sí, sí, sí, sí. Me lo gestionó Isa. Sí. Pero tuve que dejarme porque sí, me, a ver, no daban el permiso. Uno en teoría tiene que presentar licencia de obra para pintar la casa. Muy bien. Pues ver, ¿no se pide? <risa> para ponerte una recondición hay que presentar licencia de obra también. Eh, en teoría, en teoría. Porque cuando te acercas tú a algún ayuntamiento le preguntas al urbanismo y dice, pero ¿qué coño haces aquí? Presentando una licencia para poner esto. Ya, pero a mí como había una subvención por medio. Era obligatorio. Era, era obligatorio porque hay que justificar la era de subvención de que hemos cumplido con normativa urbanística. Sí. Vale, era fundamental. Eh, ¿Sí? Muchas veces yo digo de que eso es echar el camino, o sea, tirar el camino, andarlo y, y ver si se puede conseguir sí, o no Mire que yo saqué la licencia y me devolvieron parte. Ah, sí. Yo ya no pido más licencia. Ya, ya, ya. O sea, que lo, que lo echaste a andar, pero se, no me no se ¿no? en banda. Hay zonas que, zonas que están urbanizadas. Es una organización muy antigua, ese es el problema, que es muy antiguo y quieren que hagamos reformas, que yo lo veo muy lógico, pero la gente no está de acuerdo. Sí, efectivamente, es muy difícil ponerse de acuerdo, pero bueno, eso tiene que ser pie de la ayuntamiento es que es muy complicado. Pues sí, pues por eso te digo que ya aquí no puedo ser Nada, es muy complicado, sí, correcto. Bueno, gracias. De todas formas, cuando se regularice la cosa, Claro. la mano, que tarde temprano será. Muy bien. Eh, este este me, este me me Siguiendo con el tema de financiación. Sí. Como ha dicho Samuel, hay subvenciones para ello, ¿no? Actualmente no hay ninguna. No hay ninguna. No, lo que sí hay son incentivos. Incentivos eh, locales. ¿Vale? Los incentivos locales son bonificaciones en el IBI Ahora mismo, la verdad es que no recuerdo en el viso, en el del alcohol, no recuerdo qué incentivo aplicaba de bonificaciones en el IRE porque es una cosa que están implementando los ayuntamientos poco a poco. Yo vi en el tema agrícola, el tema de Realigo. Sí. ¿Tampoco hay subvención, no? ¿Con el tema agrícola? No, actualmente no. Eh, es posible que a través de. Bueno, esto ya. Se me escapa un poco, pero tengo, tengo compañeros que se dedican a, a, a en concreto a todo el tema agrícola, que son eh, riegos y ese tipo de cosas. Eh, no se ajusta a los, a los requisitos de SON, en tanto nosotros vamos dirigidos al tema de la campaña, va dirigida al tema de residencial, ¿vale? Si tiene residencia, si podemos conseguir licencia de obra y demás, sí se podría ajustar, ¿vale? Eh, pero eso quizá pues, a través de la asociación de comunidades de regantes eh, temas de diputación... A lo mejor hay algunas ayudas o incentivos para temas agrícolas. En el tema de la zona de Carmona, ¿cómo está el tema de esa licencia de obra? Hostia, Carmona es un tema, ¿eh? Entonces yo el campo lo tengo en el término Carmona. Sobre ¿En el qué el... organización? En una organización, un campo agrícola. Sí. es un pozo y quiero meter y el gustaría pues... de placas. Pues te digo lo mismo, es que echar el camino a mí no andas, ¿eh? Porque ahí hay un montón de urbanizaciones alrededor de Carmona y me hemos intentado tramitar eh, licencia de obra alrededor de Carmona, urbanización pues del Socorro, Trado Llano... Mírame, por ejemplo, en Prado Llano conseguimos... Prado que está entre Belén y Carmona, conseguimos una, una prueba de licencia de obra de Carmona. Está la cuestión de empezar por la licencia de obra, si la otorga uno... Y tengo tengo otro en la carretera que viene de, precisamente de Carmona, aquí al viso. Vale, la carreterita esa tengo a otro, a otro cliente que también a mitad del campo consiguió, consiguió licencia de obra. Otra cosa, para optar por ejemplo, tú hablas aquí de una cuota de 150 euros. No, no, no, no. no. De cuota de, de financiación, de financiación sí. dice. ¿Eh? De financiación. Tío. Para yo apuntarme más... Ah, no, no, de inscripción, vale. vale de inscripción. Yo, sí, sí, yo, sí, yo, sí. yo no soy un socio, ni de ciudadano, ni de vuestra empresa, ¿no? Porque sí. hay que ser socio... De son. Sol, sí, ¿no? de sol, ¿no? ...no del colectivo este nuestro... Eh, ...y ahí es que ese tipo de detalles ...tenéis que preguntarle a Cristina o a María... No, no, ...te lo comento, te lo comento... ...vale, vale, lo vemos, nosotros, no, sí. ...nosotros somos socios de Solano, evidentemente ...y como colectivo nos hemos asociado ...a SON Energía ...entonces eh, ...una condición ...casi necesaria ...es que ese sea el miembro del colectivo ...para ...apuntarte a SON Energía a a lo que es la conexión eléctrica, ¿vale? Lo que es engancharnos a la luz de Son Energía. Lo que no sé lo que habrán hablado sobre el tema de las sí, placas, no sé si es necesario... Sí, eso que es necesario. Para acceder... Las cuotas perdón, de esos 150 eso euros... Eso no tiene nada que ver. No tiene es que nada ver. que ver. Primero, ser socio social de Son Energía. Son lo mismo que estar allí, solamente con el contrato de luz, gracias al convenio con Solano, pues sería como ampliar, ¿no? Y entonces dice, no soy contrato, soy socio. Y puedes participar en la vida de la cooperativa, puedes poner dinero en, en algunos proyectos que ya se están haciendo, que se llama Generación Kilovatio poniendo dinero en el Capital Social, bien, así, a, beneficiándote de, de estos convenios, por ejemplo, si en Solano hacen una. una una visita a algún sitio, pues se puede ir como socio de SON. También tenemos con La Ortiga, con con Guadaira, tenemos muchos, muchos beneficios siendo socio de SON. Y uno de ellos es poder acceder a esta compra colectiva. ¿Cómo se hace uno socio de SON? Simplemente entrando en la página, que pone página mm, son hay cuatro círculos, se va, empieza en el primer círculo, hacerte socio, y simplemente pagando 100 euros, 100 euros, que entra en el capital social de la cooperativa. Y si te marchas de la cooperativa, se te devuelven los 100 euros. 100 euros, vale, 100 euros. Perdón, pero, con ¿pero 100 euros. Para ser socio de son una vez en la vida, es nada más. Eso por ahí. Voto, eh. No, no es voto, eh. Este, ¿eh? porque hay otras cooperativas que llevan pues una cuota de, de anual, esta no, esta solamente una vez, 100 euros y nada más. Y con esos 100 euros, además de poner, mmm, contratar la luz con, con Son Energía, que ya la tenéis, ¿no? pues no solamente en tu vivienda, sino puedes poner todas las viviendas que tengas a tu nombre, como no solo como no. en Solano tenéis una sola una sola vivienda, ¿no? Pues sería ahora toda la que a tu nombre. Y también invitar a cinco personas más. Cinco personas más que no tuvieran el 200 euros que no quieren o que de momento no se o lo que sea así, bueno, que puedan contratar a luz con Perdón, si yo me inscribo, pago los 100 euros. ¿Tengo ya derecho a que, por ejemplo, me visiten para que me den un presupuesto es de lo que ruta. yo quiero hacer en mi campo? Sí, a ver, primero ser socio de SOM, que son los 100 euros estos que estamos hablando. Una vez socio, que es inmediato, en un momento, ¿eh? ya te mandan un correo diciendo ya eres socio, este es tu número de socio. Eh, con ese número de socio puedes hacer ya todas las acciones. Y entonces cuando mmm, lo que estaba diciendo Pedro, inscríbete, inscríbete, pues hay una inscripción en la página de Son también o en el Facebook nuestro que son en el día Los balcones en un montón de sitios lo hemos ido poniendo ¿eh? para que sea más fácil acceder a él, esa inscripción, esa inscripción a no a Son, sino al pro, programa de la compra colectiva. Y en el programa de la compra colectiva hay que poner 150 euros, que son 50 para las gestiones que hace son, y 100, que ya lo tienes tú dentro de tu precio, de tu compra. Ya se te, si te vas a comprar 5.000, pues te quitan esos 100 porque tú ya lo has pagado antes, ¿vale? caso de que no quieras decir, ostras, he pagado 150 euros, no, no me apetece. O me voy me ha tocado la lotería, me voy a Nueva York o oh. algo así. Pues se, si tú lo haces por tu gusto, sin tener ningún motivo, pues no se te devuelven los 50 euros de SON, solo se te devuelven los 100 de, tu, de la copia de tu instalación. Y perdona, siéndome socio de SON, automáticamente pueden en el lote s de los, de los Eso es, vale Entonces, esa... que si te hace si te escribe la compra y después no mmm, tenga un árbol muy grande en tu casa o tenga algún problema de sombra o algo de extraño se te devuelve íntegramente el dinero ¿eh? íntegramente como si como no ha sido tu culpa que con esa cuota tengo yo derecho a, a que me visiten y me den un presupuesto del que yo quiero. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Esa es Exactamente. la respuesta. Una, Una aclaración. De momento, lo que respecta a Solano, el tema de la ventaja de ser socio de Solano es que no hay que pagar los 100 euros. Entonces, Exactamente. por ser miembro de Solano, te puede hacer socio de Son Energía gratuitamente. ¿Un socio no, contrato. ¿Contrato? Sí, ¿Contrato? el socio es Solano. El socio Contrato. Solano y te cubre porque hay un convenio que cubre a todos los entonces nosotros tenemos un número de socios y con ese número de socios podemos hacer todos los contratos que queremos convenirte los socios del colectivo pero es que no quieres ser de Solano pues de paga este tus 100 euros y te haces socio de, Sol. de Solano si Solano vale. quisiese hacerse la compra colectiva directamente lo puede hacer porque tiene su número de socios la organización Solano pero los socios de Solano individuales no, no. eso es la importante es que tiene muy buen precio y muy buenas tarifas son energía, que tienen muy buenas tarifas de luz. Yo te puedo decir que como socio de Solano, en mi contrato de mi casa, desde que me apunté hace ya 5 o 6 meses, sí. llevaré ahorrado unos 120 euros. Sí, está mal. lo que tenía antes. En relación a la... ¿Te escuchan? Sí, sí, sí. En relación a, la, a, a lo que habéis planteado de la subvención. Ahora mismo no hay una línea de subvenciones, ¿no? pero hay una, hay una diferencia cualitativa en relación a cómo estaba la legislación anteriormente, cuando estaba con el famoso impuesto al sol. ¿Os ¿no acordáis? ¿no? Entonces había todo tipo de trabas para las instalaciones fotovoltaicas y para el desarrollo de energías alternativas. Eh, eh, Sánchez ya cambió la legislación y, y la verdad es que fue un gran avance porque permitió, hizo una negociación con Endesa y permitió. Que la propia red sirva como de batería, de manera que tú puedes tener placas fotovoltaicas en tu vivienda sin necesidad de comprar la batería, que es que la batería es una cosa costosa y tiene una duración que luego hay que renovar, etcétera. Entonces, por ahí hay una ventaja importante. Otra ventaja importante, que los paneles solares han aumentado muchísimo la, ha avanzado muchísimo la tecnología y son muchísimo más baratos y más eficaces que antes. Y otra ventaja también importante. Que no son subvenciones, pero que son, son ventajas, es que eh, en de esa hora, eh, tú cuando estás produciendo energía eléctrica con tus con tu placas fotovoltaicas, la, la, la viertes directamente a la, a la red, porque no tienes batería. Podrías comprar una batería, pero es más costoso. Entonces, amortizas antes la inversión. Y cuando tú inviertes, eh, inviertes tu, la, la energía que produces en la red, eh, Endesa luego está obligada a compensarte ese el consumo energético que tú hagas durante la noche. Durante la noche los paneles no funcionan, pero tienes frigo y frigo puesto, o puedes poner la calefacción ¿eh? entonces ese consumo te lo descuenta de lo que tú le has dado, de lo que tú has vertido a la red que siempre es más normalmente, es más de lo que te va a pagar Endesa. ¿eh? Yo soy de Endesa, ¿Hay una ¿Hay, hay? es que yo te pediría una cosa. Sí explícalo porque es muy complicado el vertel la energía a la red no es tan rentable el verter la energía a la red se, se empieza por pagar mil euros por lo sabe, tramitación gestión y eso, y Endesa empieza a comprar la energía en marzo Endesa se ha negado a comprar energía el comentario de eso, se ha hecho la loca y no la compra Ahora lo está comprando a lo que marca el decreto de, del sí, gobierno, a 0.60, 0.60, 0.06 céntimos kilovatios. La que más está pagando es eh, la luz que es 0,7. Y sí, la que más está pagando. Sí, sí, es sí. como son, pero ver que más está pagando. Eh, la inversión de los 1.000 euros en Dexate cobra, tú tienes un problema, porque tienes que mantener el 40% del gasto de la factura 46, y pico, eh, que es contador un contador tiene que comprar, pagar tú el contador de doble de doble vía no, no, o, o lo alquilas o lo alquilas con lo cual es de la eléctrica y tienes que pagar la cuota de potencia, que la, la electricidad no te perdone la cuota de potencia, que es un fijo todos los, sí, todos los meses. Los, los al, al final los, los peajes los, que pagar, los, peajes todos, los es, tienes que pagar. Con, es, con es lo así cual así. La, la reducción de la energía es sobre el 60% de restante. En te cobra eh, en el mercado libre a 0,13, 0,14, 0,11 y en el mercado regulado a 0,12, 60 y no sé cuánto. Y aquí cuánto, te lo paga ¿no? 0,7. Y aquí te lo está pagando 0,6. Pero quieto, eh, en verano, estamos en Andalucía, en verano funcionan toda la noche los aire acondicionados. Una casa que se precie de tres aire acondicionados, pongamos el doble A, el doble A que sea energéticamente eficiente, estamos hablando de unos 600, unos 1800, un kilovatio con ocho horas. Pongamos el frigorífico, esos 500 y pico de vatios, al final tú estás consumiendo esa noche tres y pico de kilovatios con Cuidadito con, con comprar la energía volcada energía volcado de red, que no es tan rentable. Las eléctricas están permitiendo eso porque están comprando energía no muy barata, pero sí se están, se están ahorrando el reinvertir en instalaciones. Ahora invito, el, el mercado español de instalaciones es una mierda, perdonadme la palabra, y entonces. Salomónica, estos señores, por las solares, y yo sigo ganando. Yo sigo ganando sin hacer nada. Tú me vendes a mí a 0,65 y yo te cobro a, a 0,12. Y con el tiempo le estamos renovando su sistema de producción de energía. ¿A eh, través bueno, sí, sí, de... sí. sí. sí el, el, el, el buitre nunca de, deja de tener carroña. Bueno. Entonces, entonces, yo creo que deberías hablar más claro. sobre la, de, la acumulable. Que el acumulable, mmm, ahí por ahí va más la rentabilidad, ¿no? Bueno, y después ¿eh? hablas del mantenimiento de placas, las placas sí hay mantenerla, que mantenerlas, si no pierden rendimiento en, el, en los 30 años, está demostrado, ¿eh? Nosotros... Las eléctricas son los primeros que tenemos placas solares. Los parques solares nacieron con nosotros, no no nacieron. Hombre, yo vengo como, como particular, ¿eh? no vengo como Endesa. ¿eh? Lo que pasa, que no estoy defendiendo a Endesa, que por mí, si queréis, te me tengo que me quedo tranquilo. Sino que, que os digo que cuidadito porque nosotros sabemos dónde va la tecnología de la placa solar. ¿Sabes? Fuimos los primeros que compramos placas solares y los mayores campos solares son nuestros de las eléctricas, no, no es del pequeño y si ahora hay un gran campo solar del pequeño consumidor nosotros seguiremos ganando dinero o sea, eso está por supuesto ¿no? pero en el de batería no porque en el de batería yo no controlo al, no controlo a, a la, al consumidor y la inversión bajo mi punto modesto punto de vista no es, no es tan grande de diferencia con el, con el grupo batería el inversor y demás como el ahorro que te pueda permitir y la pequeño gasto que sí lo tiene, que es el mantenimiento que tendréis que tener ustedes. Porque tienen inversores inversor, que hay que mirar el estado de la batería y hay que ver el rendimiento. Y hay que ajustar. Y a lo mejor tú sabes que todos los inversores eh, están avanzando días por día. Tú montas, como montaste hace tres años, y están obsoletos. Porque hay de alto rendimiento. Que no es así. Eh, eh, eh, hay que seguir reinventando, El que compra un coche no se compra un coche para 30 años. Hay que, llevar, tengo que el aceite, cambiar el aceite, cambiarle que cambiar el filtro. Eh, pues, en esto es igual que es rentable, pero muy rentable pero cuidado con la del, del, del ir por el sitio no, le vamos a vender a, de, a la energía porque es peligroso la pena. La ¿La la contesto? yo soy muy pro baterías las instalaciones con baterías funcionan como un tiro no las baterías tradicionales de ácido plomo ¿Vale? porque esas son muy obsoletas que son básicamente las baterías que tienen los camiones, los que tienen los coches. ¿Vale? La, lo que ofrecemos de hecho la campaña de sol son baterías que es de litio, que tienen 10 años de garantía eh, y tienen más de 20 años de vida útil. No de celda que están entrando. Sí, bueno, ahora hay un poco de todo. ¿eh? Hay un poco de todo y el mercado, el mercado, sobre todo, de la acumulación se mueve mucho, pero es cierto de que acumular energía es mucho más caro que producirla. Pero vamos, de todas formas, viene eh, bien. Tenía aquí un compañero, compañero de... Yo no soy de entesa para aquí, ¿eh? <risa> Tengo los conocimientos, de, bueno, mañana por no, la mañana, no mañana porque chico. no lo soy. Pero sí, bueno, es sí. haces algunas aclaraciones, indicaba al principio de que se necesita como una especie de aval de 1.000 euros, ¿no? Para poder acceder a. Los pues gastos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a industria, hay que pagar el ayuntamiento, hay que pagar el, el contador de doble de eso. No, el, no, bueno, es gestión. Que hay, hay, hay, hay dos legislaciones que estás puenteando, ¿vale? Que es el Real Decreto 900-2015 con el Real Decreto. Eh, 200 2018, ¿vale? Claro, parte de Claro, efectivamente. Nosotros, nosotros de hecho hasta octubre de 2019 nosotros hacíamos las instalaciones con un doble contador. ¿no? Entonces teníamos un doble alquiler de equipos. pero hay un equipo ahora. ¿vale? Ahora solamente hay uno, porque los contadores son bidireccionales, solamente necesitan un contador para hacer la misma función que hacía que antiguamente hacían los dos contadores antiguos. Pero el, el único coste extraordinario que a día de hoy tienen las instalaciones fotovoltaicas, digamos así, coste extraordinario, que no contempla, de hecho, el presupuesto de. Es lo único que queda fuera de los presupuestos de, de Son Energía son las tasas de licencia de obra. Pero avales, los avales son para instalaciones de más de 15 kilovatios de potencia. A partir de 15 kilovatios de potencia hay que, hay que presentar avales y hay que presentar eh, temas de. Si, eh, de gastos de gestión en relación al tema de la compensación de excedentes, que es distinto al concepto de venta de energía. De hecho, la venta de energía es una cosa también muy obsoleta, porque se está pagando muy muy bajo. ¿Vale? ¿Y, el, y la compensación de excedentes, bueno, más o menos la que lo a explicar, pero nosotros en cualquier caso, en son, aquí en la campaña de SON Energía, lo que hablamos son de instalaciones conectadas a la red eléctrica, ¿vale? no de instalaciones aisladas de la red eléctrica, decía el compañero dice, hombre, yo al que, al que tiene baterías no lo controlo bueno, al que tiene batería y no está conectado, porque es independiente de la red, claro, ese va por libre ese es un pirata o sea... no, no no, <risa> no, no, pirata, no, no pirata pirata, pirata no, de es que no va si no, no, si no, no, nada estoy utilizando no, no, la energía solar eh. no, no, no, de hecho. Lo, lo, único, lo único que yo me he desenganchado del sistema de pago claro, del pago obligatorio de los demás sí, sí, sí Sí, es bueno, que tu, vamos de de hecho, la, Es lo que ofrece la fotovoltaica, es la relación que tenemos todos, realmente, eh, y son las instalaciones más chulas. La instalación más chula es el, el poder ser completamente y eh, 100% autosuficiente, sin depender de la compañía eléctrica. Para eso necesitas producir suficiente electricidad y necesitas acumular suficiente electricidad como para que días que vengan de mal tiempo tú tengas electricidad acumulada. Yo muchas veces pongo el ejemplo del agua de, del pozo eh, y el depósito. Eh, si se me seca el agua del pozo y se, tengo el depósito vacío y necesito agua, ¿qué hago? Pues tendré que llamar un camión cincena para que me traiga. Es decir, esto algo señal, ¿no? Eh, y eso, bueno, las instalaciones más chulas son las instalaciones aisladas de la red eléctrica, pero en zonas urbanas, en zonas donde nos llega el tendido de la red, nosotros recomendamos permanecer conectado a la red eléctrica, a pesar de que evidentemente la factura de la luz te va a seguir repercutiendo lo que ya tienes, que son ¿no? la potencia contratada, ¿vale? te va a repercutir el alquiler de contadores te va a repercutir el impuesto, el impuesto eléctrico, red, el impuesto, impuesto eléctrico y a todo eso el 21% de IVA, efectivamente. Eso es entonces la. Yo Mirá, pongo el ejemplo, si tú... El si tú, 40% de la factura, 46... Gigante. Depende del peso que tenga la potencia de la factura. Hombre, es que si tú te vienes a una factura pequeñita, cuando te quedes sin energía solar, no vas a poder consumir, no vas a estar confortable. Si te vas masa. a una potencia pequeña, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí claro. Depende depende de cómo, depende de cómo los, los se maneja. Es que sí, no, pero de la misma manera hay gente... El, el, el, dice mi compañero electricista de la empresa, dice... Me dicen, si no te salta la potencia en casa, al menos dos veces al mes, es que no tienes la potencia contratada de casa. Sí. Bueno, eso es más fácil, ¿eh? es muy fácil para cualquiera de ustedes. ¿No? Eh, es el gran secreto que las eléctricas no quieren, pero eh, está en la red. Eh, cualquiera entra en, en YouTube y el contador inteligente te da toda la información, te da la, la potencia a ti, es que tú eres, eres el que lo está pagando, le vas dando al botoncito, te da una clave, entrar en Internet, te, las, a, eh, transformáis las claves y os dice la potencia máxima pico que habéis tenido en el último mes o en el último año. Eso lo dice el contador, el contador que va a un último inteligente. Con lo cual a eso... Cualquiera que tenga un poco de nociones de informática, entra en, en, en la red, en YouTube te ha explicado te lo explicas, toma tu, tu dato. La primera como... vez será como la primera vez que pusimos un ordenador, que no sabemos qué pone la pantalla de pie o de abajo, pero después le vas dando al botoncito y es fácil. Es, es como un iPhone es una pantallita con un botón. Y se te o está sea, ayudando el botón hasta que... Te una clave, te va diciendo la potencia que te tienes. De hecho, de hecho, te dice el contador te dice hasta lo que viertes a la alimentación. Lo, lo que viertes. introduces eh, te y viertes a la, a la red eléctrica, ¿no? la compensación de excedente, es decir, la energía que yo produzco y vierto a la red eléctrica ¿vale? que también lo que sería el compañero es un mecanismo que se puso hace menos de un año bueno, esto entró en un real decreto de abril de 2019 entró en un real decreto de abril de 2019, además entró de sorpresa porque la verdad es que en el sector no nos esperábamos esto no nos esperábamos que entrase lo que se llama una fórmula de balance eléctrico. La mayoría de países que tienen legislación sobre autoconsumo fotovoltaico, países europeos, eh, incluso sudamericanos, anglosajones, eh, etc., etcétera, tienen lo que se llaman mecanismos de balance energético. El balance energético es un mecanismo por el cual te compensan de alguna manera en la factura de la luz la energía que tú produces y no viertes, porque esa energía ya llega gratis a la compañía de la luz, esa energía va a parar a casa de tu vecino. O como me decía un cliente, dice, no, no, no, casa de tu vecino, no, esa va para a mi casa por la noche otra vez, la energía que yo he producido y encima me la cobra. ¿Vale? Entonces lo que se introdujo de manera totalmente sorpresiva, porque veníamos de, de, de la época de mi impuesto al sol, se introdujo el tema de la compensación de excedentes, que es un mecanismo eh, que, al menos de manera, vamos a decir, casi simbólica, te compensa la energía que tú a la red eléctrica y que, y, que, y, que, y que de otra manera no recibirías nada a cambio, ¿no? Como siempre, yo he dicho a mis clientes, es, es muy injusto eh, que la relación sea así de asimétrica. Es decir, de que yo todo lo que consumo de la red eléctrica me lo cobran a precio de oro, pero si yo doy energía a en la red eléctrica no me dan ni la gracia. ¿Vale? Entonces, lo justo, lo mínimo, es recibir algo a cambio, aunque fuese simbólico. Y afortunadamente, pues, se introdujo una normativa que además está brindada por, por la Unión Europea eh, eh, para que se compense la energía que yo produzca y no use. Ojo. Esto está clarísimo. Si yo pago a 14 céntimos la energía que consumo, a mí no me va a compensar 14 céntimos. O sea, no, no, eso no va a pasar. Tampoco va a pasar de que a mí la factura me venga a devolver. En plan, oye, que de te va a ingresar este mes es 20 euros. Eso tampoco va a pasar, ¿vale? Y efectivamente, la compensación aplica no sobre todo el coste de la energía, aplica sobre el coste de la energía menos los reales de acceso, ¿vale? Ya podíamos entrar en el debate de qué son los peajes de acceso y demás, y de que por qué este es el partido y por qué la otra y tal y cual, pero entrar una, en una discusión baldía porque ni siquiera es reconocido por ministros de Industria y Energía, no se sabe muy bien qué es eso de los peajes de acceso, ¿vale? el, Pero el caso es que a día de hoy, por fin, vale y con muchas trabas, con muchos impedimentos, a día de hoy por fin eh, los clientes están recibiendo compensación por la energía que invierten en las redes de Chile. Es un gran avance. Es brutal. Y, y sí, sin, haberse sí. sí. sin haber habido todavía un desarrollo reglamentario, que lo puede haber todavía. ¿eh? Eh, claro. Bueno, está, a mí no se está aplicando. Perdón, ¿hay que ir a Sí, perdón. Vamos a ver. Una de las cosas que yo quiero saber, ya sobre la oferta eh, eh, sí, o el contrato, el acuerdo que tenéis con cuántos es con relación a, creo entender, que el contrato es una especie de llave en mano, entonces me gustaría conocer exactamente qué conceptos están incluidos dentro del llave en mano, qué conceptos quedan fuera del llave en mano, por ejemplo, eh, no sé si hace falta proyecto. No, ya sabemos que necesitamos licencia de obra, pero hace falta proyecto, proyecto en regla o se trata de un proyecto de obra menor, es un proyecto más desarrollado, Después, el proceso de legalización de toda la instalación mmm, creo que es imprescindible para todo esto que tú estás explicando de la, de la conexión a la red o de la compensación. Eh, hay, esto, una vez que has terminado con todo el proceso de instalación, ¿tienes un costo añadido, como ha venido a decir el que nada sería hacer la palabra, este señor? en el que tienes que pagarle a la compañía una cantidad adicional o no, eso está incluido o no está incluido en el. No hay que pagar nada, en absoluto, para instalaciones de menos de 15 kilovatios de potencia. O sea, o sea, y la la que el de proyecto, estado, según tengo entendido, el proyecto de obra, cuando es de menos de 10 kilovatios, no es necesario un proyecto. A ver si es que. El... No sé qué tipo de proyecto. <coughs> de Depende del de ayuntamiento, pero el... de... por, el... de... por empezar por el final que me indicaba, no hay ningún coste añadido. Tú firmas el contrato con SOM. Porque al final tú tienes una factura de la luz. Aquí, todos los, a todos nos hemos recibido factura de la luz con regularizaciones, vale con este tipo de cosas, o con lecturas estimadas, que después al cabo de dos meses te la regularizan ese tipo de cosas. vale Pero donde se te cobra todo es a través de la factura de la luz, no puede haber otra vía. vale Y tú, eh, si estás con su energía. A ti todo, todo el, el balance, tanto de la compensación de excedente como de la energía que has consumido, de la que has perdido la red todo eso, se tramita a través de la factura de Energía, pero te llega, te llega como a todo eso. De ¿Quién vez? me compra, si yo soy productor y tengo excedente y lo, y lo vierto a la red, se lo estoy vendiendo a Son o se lo estoy dando a Endesa? ¿Quién es el destinatario o el receptor final de la energía de mi excedente? La energía que se vierte a la red eléctrica... Eh, se distribuye en la red eléctrica de tu zona, pero es ya como un, un eterno o sea, es un, es un abstracto la electricidad es una cosa que no se ve si hablásemos de agua, es como si tú echases agua por las cañerías hacia la red de distribución de agua, eso entra a la cañería y va a la red de la cañería de, y se distribuye, va a ser repartiendo de manera... Eh. ¿Pero quién me compra si yo soy el productor y tengo un despedida? ¿Quién me la está comprando? ¿Mi comercializadora? ¿Eso? ¿O es definitivamente, finalmente la... No hay... No hay un... No te lo compensa tu comercializadora. Te lo compensa tu comercializadora porque cuenta la energía que tú inviertes a la red. Yo no tengo nada que ver con la INDESA. Todo lo que hemos no, no, bueno. Eh, pasa una cosa, sea sí. cosa. porque una cosa es red eléctrica, ¿eh? no se está es, la que, la, la que es el servicio, la distribuidora y otra es la comercializadora. tú tienes relación con la a mí no me tiene que decir sí, nada sí, sí, en esa. Sí, correcto. correcto. ¿no? Sí, sí, sí, y, sí específicamente sí. Tu relación con la es simplemente que el que te ha puesto el contador es Endesa Punto. Ya está. Eh, bueno, ya digamos ya está que hay una, una compañía que te distribuye la electricidad y una compañía que te factura la electricidad. Otra cosa, la licencia de obra. Sí. La licencia de obra, la tasa no está incluida en el coste. Eh, y en relación a lo primero que comentabas, efectivamente, lo único que queda excluido de los costes del proyecto que habéis hecho los kits, ¿vale? Es, son las tasas de licencia de alimentación. Otra cuestión, eh, para tú instalar los paneles, hay distintas, las circunstancias de tu terraza o de tu, claro. de tu cubierta, va a condicionar que sea sobre pared, eh, sobre la superficie, en suelo Correcto. o con una estructura elevada. Correcto. ¿Qué parte es la que está cubierta Dentro del presupuesto que te van a dar? Vale. O, o, o, porque aquí hay un precio estándar es. un precio, una especie de kit sí. Y ahora hay una cosa Que sí que están Pero resulta que en el kit va Una, una determinada estructura Pero sí. si mi estructura no es ¿Cuál es la que tendría yo que pagar? Se, ¿Se tiene en cuenta la, sí. Pago la diferencia? ¿Se descuenta la que está previamente presupuestada? Sí, bueno que... el, el, Si sí, hay muchos de nuestros clientes Hacen se hacen pérgola de jardín y lo hacemos nosotros. Eh, obviamente, eso se abona, ¿no? Entonces construyes una pérgola y pones las placas ahí, pues eso se abona, aparte. ¿vale? Es un acabado que tú quieras buscar, incluso. Eh, lo que incluye los kits son dos eh, tipos de colocaciones: que es posados sobre cejas, ¿vale? O en superficie plana como esto, he puesto en un triángulo. ¿vale? Todo lo que sea, irnos a soluciones, pues en pérgola, en una estructura cosas que son más medidas, además de hecho, porque cuando tú instalas las placas fotovoltaicas te tienes que asegurar que donde esté instalado te permanezca allí durante más de 25 años. Ya el presupuesto de, Exacto. El presupuesto de, Exacto. No solo eso, sino que además. De la casa para hacer el perfil. Corre, por la además, nadie, Todas las viviendas son distintas. Sí, y después, por ejemplo, es, sí. eh, el, lo, los cables, las distancias, las longitudes o las regolas, por decir, las ayudas de la ¿Eso todo eso está también previsto? Una sí, idea? lo que está previsto en el presupuesto, porque eso es también igual y además depende de cada vivienda, ¿no? Eh, que lo que está previsto en el presupuesto son instalaciones estandarizadas, evidentemente. ¿no? Entonces vamos con, con colocaciones estándar. Esto implica el tema de las estructuras, posada las placas sobre tejas o en eh, triángulo, en superficie plana. relación Federación Alcaldeado, nosotros... En zonas exteriores vamos bien, en zonas exteriores de caldeado, vamos bien con tubo, zapat, corrugado o canaletas. ¿vale? Siempre y cuando haya que ir por el exterior. Hay en otras viviendas donde las circunstancias no permiten y están las canalizaciones preparadas o hay sitios donde hay chuns, respiraderos que van desde el tejado hasta la zona donde a nosotros nos interesa ir y a lo mejor todo es pues, caldeado, por el montañón. Sí, claro. Todo eso está incluido. Una regola, dependiendo del de tamaño de la regola, eh, no, habría que... Ciertos acabados no están, no están incluidos. ¿Vale? Pero de, si no hay cosas... Y esto lo tratamos de todas formas, de manera personalizada las visitas y se valora con el cliente, en eh, todas las condiciones de instalación de la vivienda, pues se valora la forma ¿El preinforme pre que día aquí en un preinforme verbal o en un preinforme... No, no, no, no, no. El preinforme... de preinforme del la ¿no? el preinforme previo al pago de los días. Sí, por supuesto, un informe de 22 páginas donde lo dice todo. ¿Y después el informe ya es, copiamente también de proyecto. No, bueno, ahí, ahí digamos que el, la presentación... Es el el preinforme informe es el informe. ¿no? No. El, el, es un informe de 22 páginas donde nosotros tratamos todos los aspectos más relevantes de la instalación fotovoltaica sistema de monetización rendimiento energético eh, rendimiento de la factura de la luz eh, hay una sesión de preguntas frecuentes por supuesto a, a, a, las condiciones de pago amortización etcétera, etcétera. luego pues, si estás de acuerdo con el proyecto pues, se firma el contrato de la compañía de Son Energía y eh, nada y se, se avanza Ahí tiene un procedimiento de pago 50, 40 y 10. Si tú financias, no tienes que hacer ese procedimiento de pago. ¿verdad? Puede financiar una parte, puedes financiar total. Pero bueno, en el que va contado, pues hemos fijado esa manera de 50, 40 y 10. ¿Qué 10? El último 10% de hecho es a la legalización del proyecto. ¿Y la legalización qué es exactamente? Bueno, pues en, a qué, hay... qué, en qué termina todo, ¿Qué te, qué, en qué situación te queda. Termina en que firmas un, una tarifa con pues eso, en el cual se te compensa lo eso es lo que termina. De hecho, lo único que tienes que preocuparte en relación a, a tu implicación o a la implicación de cualquiera de vosotros en los proyectos de, de, de instalación sí. es que tendría que empezar a funcionar las placas fotovoltaicas. Necesitamos indicarte en una serie de decisiones, obviamente por la decisión de compra, eh, la decisión sobre los últimos aspectos relacionados con la instalación sí. o algunos añadidos que queremos evaluar para el proyecto. Eh, pero luego todo va, viene de corrido, hacemos las instalaciones, normalmente se desarrolla, bueno, hay una visita previa donde se evalúa todo y se prevé todo el trabajo, luego está la presentación de la licencia de obra, eh, tenemos que esperar a que se apruebe la licencia de obras si y el procedimiento a través del ayuntamiento de esa manera. Ahí es donde se abona lo único que queda fuera de la, del proyecto, que son las tasas de licencia. Suele ser un 4% del 65% del presupuesto. Pero depende de la ¿vale? ¿Vale? es que te lo digo, Para un proyecto de 5.000 euros pueden ser entre 90 y 120 euros. Bueno, entre 60 y 120 euros la ¿Vale? casa. Para un proyecto de 5.000 euros aproximadamente. Sí, y cosa, hay una opción que es la del tema del punto de teléfono de carga. Sí, uh -huh. eh, A menos que tengas ya el vehículo eléctrico, si no lo tienes todavía, o que lo tengas en mente, proyecto. ¿Merece la pena poner el punto de recarga o es preferible? Porque según me tengo yo entendido, eh, es que no sé si el momento de la instalación es el idóneo porque te abarata el coste realmente o, como dicen muchos por ahí, el punto de recarga no te merece la pena porque cuando lo compres seguramente el punto de recarga habrá cambiado. Segundo, eh, lo mismo que te regalan la alfombras o eh, no sé qué cosa con la compra del vehículo, un regalo como habitual va a ser el punto de recarga. En fin, de todo eso, ¿qué merece la pena? Porque, hombre, es una oportunidad, sobre todo eso, en la propia vivienda tiene tiene el, el vehículo. ¿Merece la pena abordar la instalación, aunque todavía no tengas el vehículo? El precio, es muy pena, el precio de, de instalación del punto de carga que tenemos también en la campaña de Sony es muy competitivo. Ah, de hecho, si nos preguntáis por libre o ponéis contacto con cuánto y cualquiera de vosotros nos pide el presupuesto para la misma instalación, ya veréis que el precio va a ser mucho mayor. Para todos los componentes. El, el punto de carga, si te planteas en un corto de plaza, adquirir un vehículo eléctrico, sí. El punto de carga, de hecho, tiene un, está dentro de los estándares que ha fijado la Unión Europea para los vehículos eléctricos, es decir, que el enchufe debe valer para los próximos 20, 30 horas y no para la vida. Vale, o sea que puede, ser, puede ser interesante eh, aplicarlo ya eh, además no, no es un punto de carga o sea, hay puntos de carga que son muy baratos de hecho lo más barato que hay es enchufar un enchufe tu casa el vehículo eléctrico, ¿vale? pero eso tiene a una serie de problemas que no somos conscientes pero eh, al final está sumando un electrodoméstico más a casa pero un electrodoméstico especial porque es un vehículo eléctrico entonces tenemos un, un sistema de carga eh, específicamente para un vehículo eléctrico es lo más adecuado ¿no? eh, pero bueno, el vehículo eléctrico y el punto de carga son, para, son electrodomésticos pero puede ser, puede ser interesante abordarlo lo que sí, y aprovecho ¿vale? para recomendaros muy, muy, muy, muy ferventemente es eh, y de hecho nosotros o sea, nos recomendamos al punto de que mandamos todos los presupuestos así que es incluyendo lo que ahí se plantea en la campaña como nacional, vale que es el Energy Meter, vale el Energy Mitter es un dispositivo que los sistemas monofásicos sale por 130 euros y los sistemas trifásicos sale por unos 200 y algo el es un dispositivo que se pone en el cuadro eléctrico de la casa ¿vale? y hace una cosa fundamental, que es medir la energía que consumas en casa. Si tú no pones este aparatito, eh, tu instalación fotovoltaica pasa completamente a ciega. Una de las cosas más interesantes de los sistemas fotovoltaicos es los sistemas de monitorización, que es la capacidad de poder ver el rendimiento real y recopilación histórica de todos los datos que produce la instalación fotovoltaica desde el primer día. Puedes ver a qué hora produce el máximo de, de energía de la instalación, a qué hora produce menos. ¿vale? Puedes detectar si hay problemas en la instalación también. Eh, pero sobre todo, y esto es súper interesante, cuando se tiene si la necesidad, es saber lo que consume tus aparatos eléctricos, es fundamental. Porque es que si no, vas completamente a ciegas. No sabe. ¿no? Yo pongo a lo mejor la microcerámica, o pongo el horno, o pongo la, el calefactor y, y si no sabe lo que consume, no sabe lo que me está vendiendo una instalación fotovoltaica para comprar esta instalación. De hecho, muchos de nuestros clientes suelen ser un, sí. una bola, porque ya te ponen la fotovoltaica, ve lo que consume los el electrodomésticos que tenías a lo mejor hace 20 años y ya te decides por cambiarlo también. Y dicen, pero el electrodoméstico es más eficiente porque esto es un derroche. Eh, y, y se produce una paradoja también cuando uno tiene una instalación fotovoltaica, que, que es cuanto más eficientes somos energéticamente hablando, más consumimos. Entonces, siempre que tengo una instalación fotovoltaica vas a consumir más energía, pero es muy, muy imprescindible saber dónde estás consumiendo, qué estás consumiendo, eh, y saber el consumo a través de este tipo de aparatitos de emitter que viene integrado después de toda la información en el sistema de monitorización es absolutamente imprescindible. Y aunque venga como uno final, o sea, no conseguimos sí, una instalación de eh, Y Ya por último, con sí. eh, la remisión, Yo soy eh, socio de, de SON y también eh, tengo el contrato de la luz. ¿no? Eh, a mí me ha remitido, y que es aquí donde empecé yo a interesarme por este tema, me da una información del consumo anual de 5.000 y pico. Pero después, yo no sé si este, eh, la forma en que se calcula. Si yo lo que busco es tener un consumo, eh, o sea, eh, producir la totalidad de lo que está aquí, que me dice 5.800 y pico, pues, ¿cuál es la...? Es que no sé, porque alguien me explicó que había que la regla es que no es el rendimiento, no es tan fácil, no es tan sencillo no, no, no, no, no. para 5.000 son tantas... Por eso hay que personalizar siempre las cosas, eh, hay que personalizar en función. Nosotros siempre miramos dos parámetros muy importantes a la hora de mencionar la instalación fotovoltaica. Uno es la cubierta que tienes disponible. Si hay buenas condiciones de instalación, la primera es de conectar la el Sur, necesitan cierta inclinación, eh, necesitan que haya sombras muy importantes, ¿vale? Para que rindan bien durante toda cualquier época de baño. Es fundamental. Y lo otro que tenemos muy en cuenta cada vez que hacemos un presupuesto es el rendimiento económico de la inversión. A mí me interesa que la inversión se amortice en el mejor plazo posible, que además me, me, me facilite o me preste a vivir más cómodamente o tener ciertas prestaciones de vida, ¿no? Eh, no tiene por qué haber una correlación entre lo que yo consumo al año y que las placas fotovoltaicas me produzcan el mismo. No tiene por qué yo se de eso. Bueno, ya te digo que eh, lo normal es dimensionar la instalación en función de estos dos aspectos. Primero, cubierta y segundo, que el rendimiento económico eh, que no se cambie al proyecto. Muy importante. Eh, porque Esto suele generar confusión. dos cosas muy importantes. Dos letras de chicas del funcionamiento de las de instalaciones fotovoltaicas. Uno es... En la potencia instalada. ¿Vale? Eh, una instalación de un kilovatio de potencia. Veáis, cifras así de vale, para no Vale. Una instalación de un kilovatio de potencia, que quiere decir que tengo instalado un kilo. ¿Vale? Nunca te va a dar un kilo. Vale. Eh, ese kilovatio que yo he instalado es una referencia del laboratorio, una referencia nominal. es la referencia de la velocidad del wifi o de las? en la velocidad de punta de tu vehículo, de, de, de, de tu coche. Bueno, pues, eh, eh, con un coche la velocidad de punta máxima el vehículo, pero eh, Con la fotovoltaica pasa lo mismo. Una instalación de un kilo nunca te da un kilo. ¿vale? Siendo en soledad, entre un 15, dependiendo de la hora del año, de las condiciones, de la limpieza, de la temperatura ambiente, de multitud de variables, te puede dar entre un 15 y un 25% menos de esa potencia instalada. ¿vale? Esto por una parte, muy importante. ¿ves? Bien. Si yo tengo una instalación de 3 km de potencia, nosotros, desde cuánto? La media de potencia en instalación que hacemos en residencial suele ser de 3 km y medio, aproximadamente, entre 3 y 4 kilovatios de potencia instalada. Luego en el real, tal día como hoy, día claro, día que, bueno, ha habido nubes esta mañana, se ¿sí? día un poquito así, ¿no? Pero tal día como hoy, digamos que en buenas condiciones y con una buena temperatura ambiente, las placas fotovoltaicas nos producen más energía porque hay más calor. El coño. O sea, yo no, yo no funcione igual a 40 grados que a, a 25 grados, la placa fotovoltaica tampoco, la electricidad y el calor se llevan muy mal. El, el, el, un día como hoy una instalación de 3 kW de potencia va a dar un pico máximo, dependiendo de ciertas condiciones, pero de 2,5, 2,5, 2,4, luego dependerá de ciertas cosas. Un pico máximo, es decir, la instalación fotovoltaica hace como su potencia se desarrolla igual que la curva del Sol. Primera hora de la mañana, pues, la potencia que tiene es muy bonita, eso es muy bonito. ¿Cuándo te da la máxima potencia de que fotovoltaica? Cuando pues, eso se encuentra en el punto más alto, que suele ser a la zona del mediodía y además se sitúa siempre en, en la orientación sur-sur, ¿vale? Por eso las no placas hay que orientarlas hacia el sur. Esto es un punto muy importante, ¿vale? Porque no hay que confusión con eso, es, es muy típico de, oye, que yo tengo una instalación de 4 kilovatios y, no y esto nunca llega a 4, claro, pues, nunca llega a 4. Y luego otro punto muy importante que puede generar mucha confusión. Si se le va la luz en el barrio, ¿vale? la instalación fotovoltaica se apaga, como cualquier electrodoméstico. ¿vale? Puede verse un contrasentido, porque a lo mejor, pues, ¿vale? pero si hace un sol de justicia, esto está produciendo de maravilla, se va la luz. ¿Qué sentido tiene? Tiene dos sentidos. No, de hecho, una instalación fotovoltaica, cuando se va la luz, se tiene que apagar básicamente por dos, por dos razones. Uno, por ley, ¿vale? porque la ley. Y los, y los sistemas eh, homologados sí, de inversores y no, de componentes de la instalación fotovoltaica, eh, tú no homologas una cosa que puedes conectar a la red eléctrica y se, se va la luz. O sea, se tiene que apagar por ley, tiene que ser así. Pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se puede ir la luz en la zona? ¿No? Pues se puede ir por una avería por un, o por un trabajo de mantenimiento. Y tú tienes un aparato que produce electricidad. Entonces, ¿estás inyectando electricidad en el circuito? Te vas a llevar a un técnico por delante. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta esto, ¿vale? son dos letras pequeñas de cuando te en cuanto a las instalaciones fotovoltaicas. Hay sistemas que permiten, eh, no solo que están completados contemplados en la campaña de son, pero hay sistemas que sí te permiten que no en un momento dado, si se va la luz, que tengas aportes fotovoltaicos. Eh, lo que no hay son sistemas que yo te instalo 4 kW y produzcan 4. Son los otros. ¿Más preguntas? Enlazando, enlazando con el tema que se yo tengo contratado 2 kilovatios, ¿no? Y resulta que de no los consumo no me aporta ningún beneficio. Y el tema de que yo tengo 380 y me llegan 350, 350, por lo que de esa deficiencia, más consumo y más deterioro de mis elementos eléctricos, sí. que Sí. Lo que habla el compañero es además muy típico ahora de verano, que es que la electricidad no nos llega siempre en las mejores condiciones. ¿vale? O sea, la electricidad es caprichosa y varía en función de cómo esté la red eléctrica, de consumo que haya en la zona, varía en función de muchas cosas, del calor también, ¿vale? Lo que habla el compañero es de la tensión del red, ¿vale? Y habla de la tensión de que potencia. Tensión, ampliado, Bueno, bueno pero la relación que potencia es igual a tensión por intensidad. Pero el... Amado yo me lo indicado, este tiene un sistema trifásico, ¿vale? Porque te dice, tengo una, te una de estas que me destila entre los 380 350 de tensión. Eh, lo... Pasa una cosa... ¿no? Que es que lo. Y además lo que tú dices, muchas veces esos problemas de tensiones, caídas y subidas, se te llevan el electrodoméstico por delante. Esto suele pasar sobre todo en sitios diseminados, en sitios más apartados, donde la infraestructura de red de zona tiene cuánto? ¿20, 30 años y nadie la ha puesto bajo? Bueno, los inversores trabajan en lo que se llama un rango de tensión. ¿Vale? si la tensión baja o sube de ese rango como cuando este es un electrodoméstico un poquito más especial porque él trabaja con esa tensión vale entonces si detecta que la tensión está por encima de unos valores o por debajo de otros, corta porque si no se lo lleva por delante igual que se lleva por delante otro electrodoméstico y, eh, hay sistemas vale que pueden de hecho hay lo que se llaman los variadores de tensión, que también se ponen en algunas en algunas instalaciones eléctricas, fotovoltaicas, y no fotovoltaicas, sino variadores de tensión que se ponen en instalaciones eléctricas para que tengamos una tensión continua. ¿sí? Vale, pero eso... Pero eh... sale de mismo sello, no sale de la empresa suministradora. ¿no? Sí, no, que si no que apagar de alguna manera sí. esa deficiencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí correcto. Yo... A mí me ha sucedido el llamado tres. Y oye, ya había un día que sí, que ya me han subido el pico. Hasta los 80, y lo he mantenido. Bueno, a los 8 viernes y a otros viernes ha habido muy bueno... Sí, sí, sí, sí. Y en muchas zonas es eh, bastante severo, sobre todo en el medio. ¿Más cuestiones? Déjame lo, Por allí, sí, por favor. Eh, eh, hace ya varios meses yo eh, contacté con Son sí. Energía para pedir precio para cambiar, cambiar de mi comercializadora. Me contestaron que el, la tarifa que tengo era difícilmente mejorable, lo he comparado con dos o tres comercializadoras más y dice lo mismo, es una tarifa PVPC, creo que es. Entonces sí. mi pregunta es si yo me acojo a mi interesa, estoy deseando quitarme una empresa, pero no quiero si sí, yo me pongo a la, a la campaña fotovoltaica, obligatoriamente tengo que pasar a la comercializadora de Sol o puedo... Sí. Esas condiciones son, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Tiene social? No. No, sí. Aunque hay tarifa buena, la tarifa de Sol no dista mucho de la tarifa que tienes actualmente. Ya, claro. Si quieres, si quieres te hacemos nosotras la compra de la Perfecto. Perfecto. ¿Eh? Está bueno. Pero, de todas maneras aunque sí, la PVPC es la más barata sí, pero nosotros tenemos trucos ¿eh? que eso sería otra charla que íbamos a dar aquí pero ya la pregunta no se podía hacer ¿eh? la eficiencia energética el ahorro energético que cómo se puede hablar dentro de, de Son Energía nosotros como somos podemos hacer dos cosas bueno, podemos hacer más ¿no? incluso hemos elaborado una guía eh, con amor de barrio que se llama eh, Semillas de Transición que vienen ahí todos los, bueno, paso a paso los mm, casos que tú puedes hacer en tu casa para disminuir tu factura. Lo mismo poner una sombra que cambiar, bueno, hay montones de opciones, muchísimas opciones. Las dos más importantes son bajar la potencia todo lo que puedas ¿Eh? Todo lo que puedas, puede eso que salte, que salte mejor, así mucho. Y, y la segunda es hacerte con discriminación horaria. Que si hay dos precios, ¿eh? 14 horas mucho más barato, la no mitad de precio, 10 horas 20% más, si quieres te hacemos la, la cuenta, ya verás como te sale, te sale igual que en de esas si miras, digamos, y miras por. Por Perfecto. la energía, lo que estamos haciendo, de nada. De hecho, de hecho, eh, nosotros siempre recomendamos y si no solicitáis si no, si no presupuesto así si lo veréis, es eh, fotovoltaica más discriminación horaria. Discriminación horaria es pagas más caro durante las horas de luz del día, vale, en un horario del verano y pagas para todo durante la noche, ¿vale? Entonces la combinación con fotovoltaica es perfecta porque durante las horas de luz del día tú estás cubierto por tu instalación que es cuando es más, más caro ¿no? y si tienes que consumir, que normalmente va a ser, bueno, pues si tienes que consumir fuera del horario solar vas a consumir esta tarifa. No, no siempre se la, la combinación, depende del año y demás y de vuestros bueno, hábitos de consumo más casi de y pero es la combinación perfecta de combinación horaria y fotovoltaica. Pero con esa opción tú puedes adaptar tus hábitos o cambiar tus hábitos también de poner ciertos electrodomésticos en las horas que te va a resultar más barato. Simplemente un cambio de chip también a la hora de que esto funciona en tu casa. ¿no? Claro, por eso, también, por eso también es muy importante y fundamental el ng vale Seguimos a con esto, pero el ng es fundamental. Tienes que saber qué aparato cuánto consume, cuánto produce la instalación fotovoltaica cuánto esté produciendo eh, Es fundamental, entonces saber cómo distribuir estos consumos en lo más eficientemente posible con tu instalación. Eh, se, se consigue a través de esos datos que te da el ng no que llamamos el este tipo de y ese elemento se puede poner, por ejemplo, si no tengo yo energía solar, puedo poner ahora mismo en mi casa también, y me sí. lo que me consume cada Correcto. elemento. ¿Por qué que eso? Sí, El contador ¿eh? sí. sí. ¿Sí? bueno, eh, con si te dice si quieres por hora ¿Por sí. día, por mes o por año? Sí, los, los mites que nosotros instalamos son los mites que corresponden a los inversores porque el dato que te da este lector de energía tiene que vincularse con, con el sistema informático del inversor ¿vale? para que todos proporcionen la misma, la misma información en la misma, en la misma pantalla. Te animo también a que consultéis ¿vale? las bonificaciones en el IBI, vuestro ayuntamiento. No sé si habrá algún residente de aquí que se vaya a capital, pero Sería Capital tiene una de las mejores bonificaciones en el IBI que tiene en toda España, que son 30 años de bonificación en el IBI. Son 50% de bonificación en el IBI los tres primeros años de la instalación fotovoltaica, y después tiene 27 años más con un 30% de bonificación en el IBI. Solamente por esto merece la pena de ser Si tiene los metros cuadrados, pues ¿Qué bonificación? No sé ahora mismo en qué porcentaje, pero. De... Algunos de vosotros quizás también vivís en bloques de vivienda. En bloques de vivienda, ¿qué pasa? Porque normalmente en un bloque de vivienda uno tiene un espacio común, un espacio que es del resto de los vecinos, ¿no? Y ahí cómo se puede plantear hacer una instalación fotovoltaica. Realmente solamente hay una opción en este tipo de casos, ¿vale? Y de hecho tenemos a un compañero de Huelva que vive en un bloque de vivienda y que él ha planteado a la comunidad y bueno, vamos a plantear el proyecto a la comunidad acotando el tema, ¿no? Pero básicamente para poder hacer la instalación individual en un bloque de vivienda eh, necesitas negociar con el resto de tus vecinos y que te puedan ceder un espacio, ¿vale? Para que tú puedas poner las placas en la cubierta. Estaba recordando yo este de web que se acaba de apuntar a la, a la campaña, pero es que ya tenemos a un compañero que le ha dicho a la vecindad que puede poner las placas en lo alto de, del este del bloque. ¿Vale? La, la comunidad no da permiso. También era un bloque pequeñito, eran como 6 u 8 vecinos y no tenía problema de, de ponerlo ahí. ¿Vale? Eh, técnicamente se puede, pero bueno, es una cuestión de que hay que negociar con los vecinos, ¿vale? Para hacer que se quede ese espacio, ¿vale? Para que se pueda instalar. En algunos casos, ¿vale? Pero no, Hemos hecho lo que se llama un reparto horizontal de la cubierta y hemos calculado aproximadamente de que bueno, porque es muy típico, ¿no? Yo bueno, yo te he cedado este espacio, pero yo quiero saber si mañana me puedo hacer yo algo, qué espacio yo tendría, ¿no? Bueno, pues hacemos un reparto, un cálculo aproximado de más o menos cuántos metros cuadrados de cubierta le correspondería a cada uno y ya tiene unos 20 porque más o menos con el estilo de la instalación. La alternativa que tenemos ahora mismo dentro de la campaña de Son energía es la posibilidad de hacer la instalación dentro del bloque siempre y cuando podamos negociar con los vecinos un espacio que no acceda a la cubierta. Y la otra posibilidad, que quizás alguno de vosotros lo habéis escuchado, es lo que se llama el autoconsumo compartido, ¿vale? que es la posibilidad de que se hace una sola instalación compartida y que se comparte la energía entre todos, entre todos los participantes que quieran asociarse a esa instalación. ¿vale? Estamos a la espera de que se desarrolle el reglamento, la normativa, para poder llevar a cabo este tipo de cosas que se prevé que se desarrolle en el primer semestre del año que viene. Por ahora, este tipo de instalaciones que son muy interesantes, no se pueden, técnicamente se pueden llevar a cabo, pero administrativa y legal y de manera de realizarlo concreto todavía porque no está todavía la reglamentación ni definida. ¿no? Pero bueno, como podéis, podéis hacer la instalación en un bloque, y os animo también a todos a que si tenéis alguna duda con respecto al tipo de instalación, eh, no sabéis si inscribiros o no inscribiros en la campaña eh, porque no sabéis si vais ahí adelante porque tenéis algún problema con eso. Poneros en contacto con nosotros eh, a través de nuestra web, metéis enlaces dentro de lo que es la campaña de Energía, poneros en contacto con nosotros, nos, nos llamáis, nos escribís un mensaje eh, y os resolvemos las dudas, ¿vale? Que tengáis ¿vale? Oye, es que yo tengo la duda porque tengo... Eh, tengo un poco espacio, o tengo un árbol, o tengo que me quiero hacer una pérgola pero no sé por dónde pueden ir los tiros, o tengo un sistema trifásico, tengo problemas de tensión de red, ¿vale? Y nos ponemos, a, o resolvemos en una primera consulta, vía mail, vía telefónica, resolvemos esas consultas Y os preguntamos si es posible o no es posible realizar el proyecto. Eh, por supuesto, a todos nos interesa desarrollar los proyectos si son con materialas todavía, porque funcionan estupendamente. pero, pero en la de todas formas, nosotros lo que sobre todo nos interesa es que las instalaciones fotovoltaicas funcionen, ¿vale? O sea que no, no, no nos interesa asesoraros mal o proponeros instalaciones que no va a funcionar. ¿Y no ¿Eh, ¿Qué dimensiones tienen las placas? Porque, claro, en función del espacio que tenga uno disponible, pues, viendo el caso de, el caso de, el caso de una instalación monofásica, yo elegiría o la básica o la mediana en función de, de mi electrodoméstico y demás y son entre 5 y 8 placas ¿Qué dimensiones tienen? ¿Cómo puedo yo, para yo saber cómo puedo ajustarlas dentro de mi tejado? Uh -huh. eh, mm -hmm es que ellos tienen que ver la orientación solar si claro, claro, tengo. claro sí. no, yo creo que en mi caso, no en mi caso la orientación quizá no, no sea un problema no es, eh, tan fácil. Eh, la instalación más pequeña que está dentro de la campaña es una instalación de cinco placas vale para sistemas monofásicos cada placa es de un metro de ancho por dos de alto y bueno eh, poniéndolo a 30 grados de inclinación que es lo que se suele buscar vale imaginabas aquí una fila ¿vale? de 5 metros, ponemos las placas así en vertical Ponemos así 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? lo ponemos a 30 grados que suele ser la estructura estándar eh, y estamos ocupando 5 pues, metros de largo por aproximadamente 1,40 metros de, de ancho. ¿vale? Estamos ahí en uno, porque estamos en un triángulo, ¿vale? eh, estamos ocupando alrededor de unos 7 metros y medio de superficie. ¿vale? Si tenemos un tejado también metros cuadrados de superficie son cinco placas, 2 metros cuadrados por placa, necesito un tejado de 10 me metros cuadrados, una superficie de 10 metros cuadrados para pasar la placa. ¿no? Pero las medidas son de 1 metro de ancho por dos de ancho. El inversor es más chico. El inversor si es, es, es, es posible, en la mayoría de casos lo que son recomendamos es instalarlo en el interior, ¿sí? porque se puede deteriorar más fácilmente si lo instalamos en el interior como cualquier cosa. ¿no? Entonces el inversor es una, es una caja de zapatos cuando uno se pone en la pared. ¿pare? Tiene aproximadamente unos 30 centímetros de ancho, unos 40 centímetros de alto y unos 20 centímetros de profundidad. Y, y recomendamos eso así también, porque es un elemento pasivo, instalarlo en un punto de la casa que no sea detrás. Si no, no nos gusta verlo al lado de los cuadros generales, eh, preferimos o sea, con zonal anticontrastero, un sitio donde no... Y el peso de cada placa. Normalmente, bueno, la placa eh, pesa en sí mismo unos 20 kilos, ¿vale? Pero el peso que se ejerce en una instalación por planar, por ejemplo, por planar, que es posar los módulos sobre la teja, ¿vale? peso por metro cuadrado medio son 15 kilos. Aproximadamente. Contabilizando la estructura, ¿vale? Que pesa también entre 3 y 5 kilos. Si vamos en una cubierta plana, lo que, bueno, en cualquier caso, tanto en teja como en cubiertas plana, como cualquier tipo de cubierta, ¿vale? Eh, nosotros somos los primeros interesados en no provocar daño de la cubierta, evidentemente. Nos dedicamos a, a, como los patos, a saltar de tejas de en ¿no? Entonces, somos los primeros interesados en no provocar ¿vale? Cuando es una cubierta de tejas, lo que se hace es el eh, perforar en las copas de las tejas, ¿vale? eh, hasta llegar a la primera capa de forja. Esa, esa, ese tornillo que se pone y se fija ahí en el forjado, va sellado con masillo de cloruretano de alta resistencia. ¿vale? Hay que tener en cuenta de que encima ya de esa teja, de ese tornillo, va a ir una placa. Entonces, ya físicamente, no va a volver a darle agua a la cumbre de la tela. Cuando llueva, va a correr la teja por la zona de la tela. ¿vale? Eh, esto es en cubiertas de tela. En cubiertas cubierta de lanas, imaginamos aquí, ¿vale? necesitamos, necesitamos que el. Placa en efecto Entonces, lo que se hace es poner unos bordillos, eh, se ponen unos bordillos de cemento y eh, se enmasillan, se entierran sobre cubierta de chino, sobre una cubierta plana con, con piedrecitas, ¿vale? se entierran un poco, no se agujerean, ¿vale? no se fijan esos bordillos a, a la cubierta, simplemente se disponen esos bordillos y sobre esos bordillos se anclan las placas. El código técnico de edificación eh, marca de que un peso recomendado, ¿vale? De, eh, para ese tipo de colocación, de 120 kilos por placa. 120 kilos por placa. ¿Vale? Nosotros solemos, para ese tipo de colocación, tenemos una bolillos de cemento para que haga peso la estructura y no salga volando, evidentemente. Eh, estamos trabajando entre los 80 y los 120 kilos por placa y también vamos a, a petición. Luego, en ciertos casos, eh, dependiendo de la colocación y de cierta con la holografía del terreno y demás, pues a veces también reforzamos tirando eh, estructuras a medida o poniendo eh, vientos de, de acero para que para eso para evitar el efecto vena que se lleva. ¿Vale? ¿Sería posible una visita previa? nosotros para ¿vale? hacer un informe técnico previo antes de tomar la decisión de apuntarnos al, al programa este de 50 instalaciones sí, sí, sí. hay una cosa muy interesante de la fotografía que es que eh, hoy día nos la mayoría de visitas que hacemos las hacemos por satélite entonces, eh, digamos por medidas, de hecho, eh, ya la mayoría de localizaciones, sobre todo de Sevilla, la Metropolitana de Sevilla y demás, incluso contamos con, con visión en 3D de las cubiertas. Obviamente con eso, con la experiencia, desarrollando ya eh, centenares y cerca de mil instalaciones domésticas, eh, tenemos muchísima experiencia en saber si es posible, si no es posible, cómo es posible, ¿vale? En un primer vistazo. Vistazo, eh, yo te digo, mirando, lo hacemos siempre. Eh, nosotros comercialmente hablando, eh, no somos. Eh, nos gusta un trabajo comercial muy, muy tranquilo, muy pasivo. Nos gusta asesorar, informar, bien, bien. ¿vale? Nosotros, de hecho, lo que solemos hacer es, eh, fuera de lo que es la campaña de SON, porque la campaña de SON funciona a través de la inscripción, ¿sí? eh, pero lo, lo suyo es Antonio, en este caso, eh, contacta con nosotros, ¿vale? Eh, un compañero mío, si no yo mismo, se pondrá en contacto contigo y hacemos una primera evaluación, ¿vale?, de todos tus proyectos hablado, ¿vale? Eh, y vemos si es viable en un primer momento. Eso es lo más importante. Entonces, siempre preguntamos la dirección, ¿vale? La dirección para localizar por un más y ver las condiciones de tu cubierta en un primer vistazo, ¿vale? Y eh, le digo que si suele en ese primer vistazo, incluso eh, se descartan muchos proyectos. O si dice, mira, estas es un túnel Pero podemos, claro, en ese primer vistazo, ¿Tú ¿tú tú, tú, pero no hacemos la visita si, previa a la edición. No, no. No hacemos la visita previa a la edición. Bueno, con la primera opinión, o sea, que, que, sí, sí, que eh, vosotros no tengáis información o yo os daría más información. Con fotos o con lo que fuera. Claro, claro, claro, que Tengo claro. compañeras que me enviaron, tenían dudas, son creados de árboles, eh, evidentemente. O sea, somos los más, intentamos ser eh, los más eficientes sí, posible. Sí. Muchas veces por bien telemática, nos se pueden hacer muchas cosas. hacer son dos cosas. Uno es, vamos a basarnos en el consumo que tenías en tu anterior vivienda, ¿vale? Porque tus hábitos de consumo, aunque hayas cambiado de vivienda, no suelen cambiar mucho porque vayas hayas cambiado de casa. Y luego es, si vas a incorporar algún aparato eléctrico que no tenías anteriormente o que crees que va a tener un uso intensivo o diferente, pues informanos para que lo tengamos en cuenta en los cálculos. Eh, la vivienda media, eh, digamos, de núcleo familiar suele consumir una media de 4.000 kWh. Vale. En base a eso, bueno, pues nosotros trabajamos evidentemente con miles y miles de referencias de clientes y sabemos muy bien dónde ponen los tiros de un consumo de, de, de un pistazo. Estamos muy acostumbrados a eso. ¿no? Eh, dependiendo de la superficie de la vivienda, dependiendo de, bueno, bueno un poco de, de toda la electrodoméstico que vaya a usar, pero sobre todo de los hábitos de consumo, de lo que consumía antes. Se puede tomar referencia para lo que se consumirá ahora. En de que se materia para ser un completo, y en todo, eh, en principio, entonces lo que es de, de red. No? Dentro de lo que es la campaña de sobreenergía, no, no está pensado hacer eso. Eh, no está pensado lo que se llama instalaciones aislada de, de la red eléctrica. Es de decir, no voy a, a ser completamente autosuficiente, voy a producir la energía que necesito y voy a acumular esa energía. Lo que no, pasa, una cosa. Que lo comentaba antes, y a mí me gusta mucho ese ejemplo. Tengo un pozo de agua y tengo un depósito. Y el pozo me produce la mayoría del año torpedamente. Y el depósito no se lo tenéis a ¿eh? No se me. Dio. Bueno, con la época que. Era. Pero siempre se puede dar el caso de que el pozo es Y el depósito es el y, y, y tú no vas a necesitar agua. ¿Y ¿Qué haces ahí? Pues necesitas un sistema auxiliar de agua, en ese caso. Y con la fotovoltaica pasa lo mismo. El pozo es, son las placas es tu capacidad de producir electricidad y el almacenamiento de tu capacidad de acumular energía. Y ambos sistemas son limitados. Necesitas algo auxiliar y lo que nosotros recomendamos es que si tienes la opción de estar conectado a la red eléctrica, tu sistema auxiliar será la red eléctrica. Porque cualquier otro sistema auxiliar te lo los igualmente. Lo que uno suele hacer cuando hacemos las instalaciones aisladas de la red eléctrica en el campo es no sé si un generador de gasolina, o sea, normalmente cuando tú estás en la red eléctrica del campo, si quieres poner una tele o una nevera, eh, o lo más mínimo, una bomba de agua, ¿vale? eso, necesitas un generador de gasolina. Vale, vale. Eh, ese es tu sí, sistema auxiliar de energía. Sí. Si tienes fotovoltaica y sí. tienes un generador de gasolina, pues tu sistema auxiliar es generador. ¿no? Pero si tienes opción de conectarte en la red eléctrica, lo más cómodo y lo más recomendable, aunque a largo o largo plazo te puede ser un poquito más costoso en cuanto a coste general pero es más recomendable estar conectado a la red eléctrica siempre. En una vivienda de obra nueva, al final, a menos que sea un sitio donde tendido, eh, te tiene que dar entendido, tiene que tener una célula de habitabilidad, sí. te, tiene que estar preparado el sitio donde se vaya a construir la vivienda para que, eh, para que sea urbanizable y entonces, que tenga a tengas agua corriente, a luz corriente. Eh, Deberías tener esa posibilidad de acceder a la electricidad, entiendo que, que es así, en sí. ¿no? Bueno, no, exactamente. Sí. Eh, yo tengo clientes que tenían, a lo mejor, 5 kilovatios contratados. Oh, bueno, tenía un, sí, un cliente que tenía como 3 kilovatios contratados y pagaba una medida de 150 euros de factura del luz al mes, que es una pasada para 3 kilovatios de potencia contratada. porque eh, Prácticamente, ponerte siempre a consumir lo máximo posible. Ahí lo que ha pasado, sencillamente, es que el limitado de potencia no lo tenía activado. Te si una factura de 150 euros, la potencia contratada de 3,3 kilovatios son 18 euros, incluyendo impuestos e incluyéndolo todo. ¿Vale? Entonces, ahí la proporción no es 60-40, la proporción es un 10% de la factura es la potencia en ese caso. ¿Vale? La potencia es un fijo, no te lo va a quitar a nadie, ¿Vale? marca el límite de aparato de eléctrico que vas a poder poner simultáneamente a la venta. ¿Vale? Eh, Siempre vas a tener que pagar eso. Yo tengo un cliente que se puso batería, siguió conectado a la red eléctrica. Este es un poco extremo, en este caso, ¿vale? Eh, porque además se hizo la instalación gordita. Se hizo la instalación pensando en eso. Este hombre pagaba una media de 250, 250, 300 euros de factura del lugar. ¿Vale? En una vivienda semiada, semiada por la cara del río. Se puso la instalación fotovoltaica, se bajó la potencia contratada a lo mínimo, que es 1,1 km de potencia. Este hombre paga una media factura de luz de entre 8 y 12 euros. Eh, esos casos serán, pero de todas formas lo más, recomendable es, lo más recomendable es un poco lo que decía el compañero. Y lo que yo recomiendo, que la potencia te tenga que saltar dos o tres veces al mes, porque si, yo, tengo, yo tengo encontrado casos donde he ido a la vivienda después de la factura y digo mira, hacer o no hacer la fotovoltaica, pero reducir la potencia contratada porque lo tenéis sobre dimensiones. Y te están clavando eh, seguros de 20 a 40 euros más al mes solamente por la potencia que tienes contratada, que pueden ser de 400 a 500 euros más al año solamente por el exceso de potencia que tienes. ¿no? El máximo ahorro que tú puedes conseguir en la factura es simplemente quedarte y pagar la potencia. Y ya depende de lo que sea tu consumo. Como te digo, eh, se puede consultar en cada caso. ¿Qué soy, una, soy pareja? Ahora mismo. no, es así. Eh, ¿Vais a vivir en una vivienda? ¿Más o menos cuántas habitaciones tenés? Vale, ¿Viviendas? Vale. ¿Con idea de ampliar a la familia? está la cosa? Depende de, de, de que lo que haga la luz. Eh, ¿Trabajáis los dos? Sí. Vale. Eh, ¿Hacéis consumos más nocturnos en casa? ¿Pregunto? Claro. Vale. En vuestro caso, seguramente vuestras facturas de luz se sitúen... Yo dependiendo del tipo de tarifas, lo que tenés que contraté, pero yo estoy en el mismo piso, con mi pareja, vale, son dos jatos, es lo que tengo para la descendencia, para el felino, y yo pago una media de unos 40 euros de factura del oro. Si fuera por puramente tema económico, a mí no me convencería la placa. Yo decía, o sea, la centralidad y cuánta tanta yo sé que lo amortizo en el periodo de alrededor de 10 años más, por ahí. Eh, yo lo no que pasa es que vivo en el monstruo, que es un poco difícil, pero yo, <risa> si pudiera, me instalaría, haría una instalación conectada a la red eléctrica eh, y con batería. Y me pondría un kilovatio de potencia contratada y pagaría 7 u 8 euros en potencia contratada, o sea, desde, de factura de luz. Va, bueno, no sé, yo el kilómetro un compañero que es así que se hizo la instalación porque tenía una casa que tenía su tejado, eh, se hizo la instalación con una galería pequeña, pequeña y estaba ganando entre, entre 15 y 25 euros de lujo al mes. Y tampoco consumía mucho, era una pared roja también, era una pared roja y consumía poco, pero, pero es un gustazo, o sea, la instalación fotovoltaica funcionando una pasada y ya cuando llega la factura de luz es un gustazo. Se puede empezar también por una instalación pequeña y probando, con una impresión más corta y luego con el paso del tiempo y aumentando Además, un poco lo que todos más o menos quizás en mente tenemos y porque estamos aquí también es por el tema ecológico, la eficiencia y todo esto. Eh, Algún momento llegará un vehículo eléctrico este a casa, que según el mexicano que consuma también bastante. Bueno, pues todo esto viene a aportar un poco en esa línea. Eh, es cuestión de hacer los números. ¿no? ¿Vale? Quizás en cuanto a inversión económica inicial eh, no os compense mucho y cuando tenga que plantear otro tipo de términos, al menos que os metáis en sistemas de climatización centralizados, suelo radiante, os eh, metáis sobre todo en climatización eh, muy potente. Vale. Eh, si tenéis climatización potente, sí, eh, te muy, muy recomendable el sistema fotovoltaico. Muchos de nuestros clientes, de hecho, se si están en la fotovoltaica y ponen la climatización, a lo mejor tienen suelo radiante o tienen espliego o cosas así ponen la climatización y la, ponen, y la dejan todo el año puesta. Es decir, yo quiero en casa a 23 grados y medio. Y me da igual que fuera haga a 23 grados y medio. Yo quiero a 23 grados y medio. Y tienen el labor de fotovoltaico, están produciéndose la electricidad, que necesitan para que metierse en la vivienda, y tienen toda la vivienda durante todo el año a misma temperatura. Bueno, pues ahí se gana muchísima comodidad. Mucha muchas familias que para en verano pues, llegan a casa, o después de trabajar, o con los niños, o lo que sea. Bueno, eh, si hubiéramos pasado un mayo y un junio normal, parece bueno, un poco raro este año, pero se agradece mucho, llegar a casa, tener la casa fresquita cuando llega, y sabe que nada más ese consumo energético de climatizar la vivienda, pues ha sido gratuito igual en el invierno, llega al mediodía, o pues, llega por la tarde-noche y tener la, la casa ya climatizada sabiendo que el gasto energético lo tenía cubierto por esta fotovoltaica, eso es un de eso es para eh, eh, en, el, en el modelo tipo que has puesto para ti mismo, eh, con batería ¿sería este, bate, este, este tipo de batería ¿No eh, resultaría muy rentable? ¿no? Porque si vale 7.000 euros, ¿no? No, no, no en absoluto. <risa> o sea, rentable desde el punto de vista de inversión económica, no. Mucho menos para mi caso. No sé. eh, eh, ¿Qué has puesto? Tú dices, yo contrataría X, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Y tendría, sí, sí, pero que... y tendría una batería. Y entonces, puesto eh, diríamos un, un, un modelo, ¿no?, tipo, eh, para ti mismo, pero yo digo, es que, es que la batería que, ha, que, que hemos leído ahí en las hojas esa, pues, es bastante cara, ¿no? Sí, dentro de lo que es la campaña de Son Energía, eh, lo que se ofrece es la batería LG, es una batería que tiene muchísimo recorrido, es una batería que funciona estupendamente, hemos instalado en algunos de ella. Eh, eh, es una batería grande, o sea, yo, por ejemplo, no sería la batería que miraría en mi caso, porque la verdad es demasiado grande. Bueno, yo con una batería de 67 kWh, el 99% del año viviría completamente aislado de la red, seguro. Y me sobraría energía. Y no descargaría la batería muchísimas noches, <risa> segurísimo. Yo sé que para mi caso, que tengo un consumo el mes que me ha consumido, el consumo kilovatios 300 kWh en casa, estoy hablando de un consumo anual de 2.000, 2.300 hora al año, eh, yo en mi caso, con una instalación de 6 placas y una batería de 3,5 kWh, eh, vivo aislado de la red eléctrica, prácticamente. Y con una instalación de 6 placas, tendría eh, de tener condicionado recondicionado puesto ahora mismo, que es un infierno, es lo que en el último piso del bloque. Cuando, eh. claro, cuando hablas de 5 kWh, ¿qué? la capacidad que tiene la batería... Sí, correcto. La unidad de medida de energía o sea, que te lleva se puede llevar 5 horas gastando 5 kWh. Sí, ¿no? sí, correcto. Vamos, no, hay, no hay sí, estrictamente sí, así, sí, pero bueno, pero, pero sí, total, hay, sí, sí, sí, van sí, por sí, ahí sí, los, sí, los en tiro. En total lleva una capacidad de 1000 mAh hora. Pero medio en una capacidad ¿La batería no no tiene ningún, no, no ningún mantenimiento. La, que tiene la batería te hace Vale que son como comentaba antes la batería de los coches, ¿no? y, eh, tradicionalmente en esa batería había que estar pendiente de la agua destilada, de los niveles y todo eso, y cada vez que este puesto te va a ir. ¿vale? Eh, nosotros a nivel urbano no instalamos acto de oploco, que son ese tipo de tecnología que es más que del siglo XX que de queda este. La, nosotros instalamos litio, en todos los casos. Y lo que se enfrenta aquí en la campaña de son es el litio. El litio, cero mantenimiento, nada. Pues, eh, eh, una batería que se llama de pared, ¿eh? ¿vale? Eh, o sea que se instala ese pegado batería y queda permanecida. Eh, es una batería que tiene 10 años de garantía por el fabricante. De hecho, lo que te garantiza el fabricante es que en el año 10 la batería sigue cargando a 70, al menos al 70% de lo que hacía el primer día. Y en, alguno, en alguno, algunos fabricantes dan información sobre sus bancos de prueba, ¿vale? de cómo se va degradando la batería con el paso del tiempo y demás. Y bueno, el, el, el, la batería de litio es una tecnología relativamente reciente, eh, pero eh, lo que estamos viendo es, y lo que vemos por los fabricantes y demás es que las baterías de litio pueden tener una vida superior a los 30 años, sin necesidad de hacerle nada. ¿Vale? Nada, nada o sea, Puede ser que se te vaya antes. Transistor de la placa base, que se te vaya una conexión eléctrica antes de que se pierda la capacidad de acumular y de y de, y de descargar energía a la batería propiamente dicha. Y de, ya te digo, todo lo que tenemos instalado en batería funciona como un tiro. Funciona mucho mejor la placa fotovoltaica y la batería hace un alto. Pero la batería es un depósito, no hay que perder eso, la batería es un depósito. Es un depósito que. Que se va agotando dependiendo de cada día, y demás. no es como la batería del móvil, o sea, no diseñas una batería eh, para uso residencial o industrial ¿vale? para que dure o tenga los problemas que pueden tener la batería de los móviles. ¿vale? Eh, ya te digo, no. Son 10 años de garantía y esta es en el top 3 de las de baterías instaladas en el mundo. Este modelo completo concreto, que es la resum de 7 kWh o de 10 kWh. bueno, no va vinculado sobre el kilovatio porque el kilovatio actúa para, para dentro o sea, el kilovatio que tú tienes contratado actúa de la calle hacia tu casa pero no al revés no de tu casa hacia la calle o sea, que ese límite de un kilovatio yo no, a ver, no, no lo sé cómo lo hace el sabrá cuando se le ha agotado la batería y dirá, bueno, pues hay que si enchufo a estos electrodomésticos cuando la batería agotamos, me va a saltar la potencia ¿vale? Eh, pero pero lo que se... Ese tipo de cosas, claro, eh, eh, está ahí la pregunta. La fotovoltaica actúa como potencia instantánea. Y fotovoltaica en la batería son dos, dos sistemas que te proporcionan lo que se llama potencia instantánea. Si yo, ejemplo práctico, yo estoy eh, con la vitrocerámica y con el horno a la vez, y ¿vale? estoy consumiendo dos mismas de potencia. Vale, vale. Si la instalación fotovoltaica me está produciendo 3.000 vatios de potencia en ese momento, me estoy produciendo 3.000, consumo 2.000, no solo estoy cubriendo la demanda, sino que además estoy dando un kilovatio a la referencia. Exactamente. Estoy consumiendo 2.000 vatios, por no y y eh, la fotovoltaica me produce un kilovatio pues entonces ahí si no tengo batería un kilovatio lo tengo cubierto con la fotovoltaica y el otro de manera simultánea y sin que tú te des cuenta lo consumes de la red eléctrica digo sin que tú te des cuenta porque no hay un parpadeo de luces en la casa no hay un botón que tú lo tengas que dar no, ahora consumes de la red, ahora consumes de la, de la fotovoltaica todo automático porque no pasivo no tienes, eh, tienes que reparar nada ¿vale? eh, si tú tienes batería esto es que estoy produciendo mil, con lo cual necesito que algo me dé los otros mil. Si la batería tiene esos mil, te lo da la batería. ¿Vale? Si no los tiene, pues te lo pongo en la red eléctrica. Digamos que cuando tú incorporas eh, sistemas de productores o almacenamiento de energía antes de la red eléctrica, la red eléctrica como que va quedando más en segundo y tercer plano. Solo entra de manera surdual y puntual para darte, evidentemente, toda la cobertura que necesitan tus aparatos eléctricos en este momento. Y, y, y todo esto actúa en automático. ¿Dónde podrás saber cuándo ha actuado la placa, la batería o la red eléctrica? En el sistema de monitorización y en tu ¿no? Pedro, hablo de esto, una pregunta con la batería. Eh, habla de 5.000 kWh. Sí, creo que sí. ¿Esto te refiere a cinco planchas encendidas este durante una hora que consume la batería? Correcto. O sea, que tiene poca intensidad Sí, es un depósito. Depende de la velocidad que descargues el depósito. Es que, o sea si un invierno crudo, que pone dos telefactores y pone una copita, dio batería en un ratito Sí, de hecho, claro, es que por eso viene muy bien los sistemas de monitorización ¿no? no Se cree que a lo mejor que la estufita que tenemos en el cuarto de baño, que es muy chiquitita no consume nada. La estufa consume como todo el resto de domésticos. El, el, el, el consumo no es variable. Eh, es que una vez, una pregunta, eh, porque eh, en una, cuando se inauguró la planta solar de Lora del Río, quien hizo la presentación, decía que, por ejemplo, que no había que instalar tanta potencia, que en una casa con, con instalar 1,5 o 2 kilovatios podías ir tirando, aunque tú tuvieras ahora mismo instalado 3 kilovatios de, de potencia. ¿no? Sí. Y, y le decía yo, entonces yo le, le dije, bueno, pero si, si, si es que cualquier estufa eléctrica te puede consumir mil vatios, un kilovatio. Te puede consumir un kilovatio. Y le dijo que el consumo no era permanente de un kilovatio, que, que el kilovatio era en el encendido pero que después el consumo se iba, se iba bajando. Eso nosotros sí, claro, evidentemente. De hecho, por eso es muy importante tener en perspectiva de inversión. Pero bueno, muchas veces nos tienen clientes que nos dicen, pues tengo un, quiero una instalación fotovoltaica de tanta potencia. Yo pregunto, ¿por qué de esta potencia? Porque tengo un aparato eléctrico que me consume eso. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo utilizas el aparato eléctrico ese? Ah, pues lo utilizo tres veces al año. ¿Te compensa hacer una inversión para cubrirse la potencia de ese electrodoméstico por un uso de tres veces al año? En la mayoría de casos la respuesta es no. Bueno, Busca la inversión adecuada con tus consumos medios. Porque además se tiende a que los electrodomésticos sean más eficientes. Todo lo que sean el electrodomésticos de resistencia de calor, eso son máquinas de comer energía, de comer dinero con un tubo y hay que... De, evitarlo de la manera de lo posible. Nosotros hacemos muchas recomendaciones en relación a los electrodomésticos. Los braseros típicos de resistencia de calor, son máquinas de comer Mucho mejor una estufita de aceite, que por lo menos aguanta calor un rato, va bien más eficiente. Eh, todo lo que vaya a salir viene perfecto para esa sinergia entre la fotovoltaica, el consumo eléctrico, los aparatos y demás. Pero, ah, sí, o sea, eh, lo normal es, nosotros, Estamos ahora mismo, normalmente dimensionamos las instalaciones para que tengan entre un 50 y un 75% de excedentes. Porque las experiencias, y esto es constante, nos dice que el que, el que tiene placas quiere más placas. Al cabo del tiempo. ¿Vale? Y Quiere instalarse más. ¿Vale? Y el que se instaló hace un año o dos años, se instaló 10 placas, pues te llama a pasar el tiempo y te dice quiero cuatro placas más. ¿Vale? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno. Sí, porque sí, ve como producto esto y quiero un poco más, quiero un poco más. Eh, esto por una parte y luego por otro lado también porque ponemos en valor el tema de la compensación de excedentes. Antes aquí el compañero lo planteaba y para que digamos que tu factura se quede lo más próximo a cero, ¿vale? Lo que hemos calculado es que necesitas en la energía eléctrica aproximadamente tres veces más de lo que consumes, ¿vale? Es una proporción donde suelen salir los números, pero también la experiencia nos dice de que, aunque tú sobredimensiones un puntito la instalación, que siempre lo recomendamos sobredimensionar un puntito, eh, eh, se agradece mucho. O sea, no, yo no tengo ningún cliente que me haya dicho, o oh, habéis pasado, o me he pasado de poner placa, no necesitaba tanto, entonces, ninguno, ninguno, ninguno. Siempre hay, que, hay, un, hay un punto óptimo de inversión y de tal, pero luego también uno que mira un poquito hacia el futuro y decir, eh, oye, que es que voy a conseguir más cuando pase el tiempo. Y es que pasa, es que todo el mundo consume más cuando pasa el tiempo. Señores, gracias, Pedro. Muchas gracias. Saludos. Saludos, como vamos terminando, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, tío, pues muchas Gracias. Bueno. Ah, vale. La 10 por lo menos, ¿no? Una sidita cada uno.